Yo voy a poner a grabar, eh, y eh, bueno, eh, creo que estamos en, en, en un número importante ya de participantes, avisarles, bueno, que, que como eh, seguimos tratando de meter en la discusión el tema de, de, de, del etiquetado, creo que va a ser más fácil después de lo que se supone que está pasando en este momento en la Cámara y que va a terminar con la sanción de esta ley, con las personas que hablamos, eh, bueno, estuvimos cerca de organizar algo ayer, pero bueno, era un lío, ellos estaban corriendo entre la difusión, generar distintas acciones para, para, bueno, para que no se toque la ley, que era uno de los temas, para que se sancione tal cual venía, tocarla implicaba volver a frenarla, bueno, todas estas cuestiones que, que, que pasan, a veces en, en, en, en, la, en las cámaras, en la discusión legislativa, así que no, no descartamos que eh, volver a meter este tema. Y en una de las consultas que teníamos, eh, eh, que lo había planteado acá y que, bueno, que es un tema que no, que no, no lograba meterlo, eh, eh, Arancha preguntaba por el tema de la ley de góndolas eh, y también esto que se está dando en estos días de... De la, ley de, de la ley o del congelamiento de precios. Bueno, nosotros se nos había ocurrido que, la verdad que no le terminamos de dar forma, pero que tal vez podemos todos, eh, de, de alguna manera, ponernos en este rol eh, de, de controladores, de, de ver, de colaborar, en que, bueno, que esta medida eh, se cumpla, eh, digo, desde, desde un rol digo, plantearlo acá en el seno del curso, pero de un rol eh, individual que cada uno podamos hacernos de una planillita, no ir a controlar los miles de precios que, que incluyen el congelamiento, pero si uno puede tomar algún, eh, eh, alguna medida de ir viendo por lo menos un, un número determinado, y también está bueno lo de ir a ver si la ley de góndolas se está cumpliendo, pues, ¿tú estás? porque si no... Eh, eh, quienes creemos que la ley de góndola es buena, quienes creemos que la ley de góndola va a colaborar, pero que si, si después que se sanciona, esto es lo mismo para la que se, se está discutiendo ahora, si la ley de etiquetado después no se cumple, queda en una muy buena idea. Entonces, eh, está claro que, que el rol principal es del Estado, es de, lo, de los organismos a la hora de controlar, pero también los ciudadanos, eh, las ciudadanas en, en este rol de, de, de, de consumidores. Eh, responsables, está bueno que empecemos a eh, a, eh, eh, a, a, a tratar de colaborar o a tratar de ver y también después realizarlo a las, cuando encontremos irregularidades realizar la denuncia, así que eh, probablemente eh, en estos días por el, a través del mail y para terminar de darle forma a la semana que viene le, le propongamos algo por supuesto que no, no, no esto no es obligatorio del curso, es parte de, si quieren, una acción que tenga que ver con lo que venimos charlando y, y discutiendo acerca de, de defender nuestros derechos. Eh, yo hoy, eh, habrán visto que no estoy de moderador, hoy solo eh, hago acá esta presentación y, y dejo todo en manos de, de Clarita Ramírez, esta amiga y compañera de de la multisectorial de, de Rosario y, de, y con una gran militancia en, en, en la defensa de los consumidores en Santa Fe, compañera de trabajo en, en el Enargaz hoy, eh, y bueno, y Juan Diego, que ya lo conocen también a los dos, pero digo que es un, un, un compañero de, de militancia muchos años en la defensa de los consumidores y con quien siempre estamos trabajando para, por estos temas. Ellos dos van a hacer la, la, la, la moderación yo, no se van a librar a mí fácilmente, yo voy a estar acá y seguramente voy a interrumpir como hago siempre, voy a hablar y, y largo como siempre, así que no, no se preocupen, nadie, nadie desmaye que acá estoy. Eh, dicho esto, les dejo a Juan y a, y a Clarita el, el inicio de, de esta importante clase que tiene que ver con, ni más dinero, con los servicios públicos, eh, y que creo que va a ser muy interesante lo que nos van a meter tanto Paula Soldi como Alberto Muñoz. Así que eh, los dejo a Juan y a Clarita poner en marcha la, la clase. Bueno, bueno Henry, bárbaro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Como bien decías, primero eh, vamos a tratar de eh, hacer la, la dinámica que venimos viendo de eh, aquellos que tengan preguntas tratar de hacerlas en el Paso chat a... así podemos, así podemos irlas, irlas viendo y pasándoselas a quienes son los panelistas en esta ocasión les pedimos que cierren todos los micrófonos había alguno abierto recién ¿eh? y bueno eh, ya digo como, como bien decía Henry recién este es un, un panel y un tema y un módulo que es interesantísimo ¿no? de plena vigencia siempre los servicios públicos y hoy tenemos dos panelistas que nos pueden ayudar muchísimo en empezar a desasnar algunas cuestiones de las, eh, ahí estamos, algunas de las cuestiones que se están debatiendo hoy. Acá tenemos, a ver, el que figura como Kairos 56, que trate de tener el eh, micrófono cerrado, ¿sí? Eh, eh, ¿quién, nos puede, ¿Quién nos puede...? Acá, tenemos problemas con ese, a ver, Henry, si lo... Eh. Ahí estamos. Eh, bueno, empezar a desanar algunos de los temas de actualidad de los servicios públicos, ¿no? Eh, temas como las tarifas, como la regulación, como el control, como todos los temas que hoy hacen a estos servicios públicos domiciliarios que son, la mayoría de ellos, un derecho humano. Y en ese sentido vamos a empezar con Paula. ¿eh? Paula Soldi es una compañera, es abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata. E integra CEPIS como directora ejecutiva y el Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad en calidad de coordinadora. Así que Paula, eh, cuando quieras podés comenzar, contarnos un poco de este tema, y les vuelvo a reiterar, si quieren hacer preguntas las hacemos en el chat y después intentamos ir eh, pasándosela a, a Paula y a Alberto. Paula. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, desde ya muchísimas gracias por esta invitación, muy importante que podamos... Este, conformar este tipo de espacios que, bueno, posibilitan ni más ni menos este, una mayor difusión de, la, de los derechos de usuarios y consumidores. Así que, bueno, estamos muy contentos de participar, como decías, en representación del CEPIS y, bueno, celebramos este, la convocatoria. Así que, bueno, en principio este, lo que yo voy a hacer eh, sabiendo bueno, que, que va a haber también otro, otro colega este, expositor después este, de mi exposición, centrarme más o menos en este, hablar de la base de derechos que vinculan en algún punto los servicios públicos con los derechos de usuarios y consumidores. Este, esta es una materia que venimos trabajando desde nuestro espacio desde hace algunos años, que bueno después este, tuvo su... su digamos, su consagración, por así decirlo, o, o, o digamos, su finalización en el fallo CEPIS, este, que, bueno, también integramos junto a otros espacios, este, y, bueno, muchas, muchos sectores que también se sumaron a apoyar en el marco de la lucha contra los tarifazos y que, bueno, ahí hemos este, ganado una gran experiencia en materia de servicios públicos, pero siempre abocados este, no solamente al derecho del consumidor, sino también a una perspectiva que, este, nos parece muy importante y creo que esta es una muy buena oportunidad para volver a remarcar este, la perspectiva de derechos humanos que tienen que tener los servicios públicos esenciales por el rol que cumplen y por la necesidad que satisfacen este, yo había traído había, me había preparado en realidad también un poco para que sea más llevadero para todos ustedes y para seguir siguiendo la charla este, un PowerPoint pero si no lo puedo compartir este, no no sé si si puedo compartir pantalla acá. A ver, me fijo. compartir. Ahí te puse como confitrión así que no vas a tener problema en compartir. Lito, por las dudas. No, no estoy muy ducha con, con esto. Pareciera ah, que sí, lo pero, pero debería, pero no. <risa> bien. Este, me da pena porque los voy a dejar de ver, me parece, pero bueno, este, cualquier cosa me dicen. Dale, probemos. Bien. Ahí, ah, ahí no. empezó. Ah, no, ahí eh, los veo. Excelente. Te queda una tirita acá al costado. Ahí está, ahí está. ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, voy para el principio, porque estaba puesto en el, por la mitad. Ahí ya me, me auto-espoileé. Como se dice ahora. Denme un cachito. Ahí estamos. Bien. Voy a compartir. Perfecto. Se ve Bárbaro. Se escucha bien, Bárbaro también. Bien. Gracias. Eh, voy a empezar tratando, bueno, de, de definir qué entendemos por servicio público. Es una cuestión que es un tanto este, difícil en algún punto porque eh, los servicios públicos siempre han ido acompañando quizás este, el desarrollo de este, nuestro Estado, de las distintas concepciones, entonces es difícil dar este, una noción que perdure en el tiempo a largo plazo, tengamos en consideración este, el, el tiempo de desarrollo que tienen los servicios públicos en nuestro país y los distintos cambios que ha sufrido este, también a nivel político, económico, de las distintas concepciones Pero bueno, vamos a tratar a partir de los elementos este, De poder dar una definición para este, que ustedes tengan herramientas Para bueno, poder identificar claramente cuando estamos ante este, un servicio público Entendemos a los servicios públicos como aquella actividad económica o prestación Que se retrae del mercado, es decir, que no sigue la suerte De las reglas del mercado tal y como la conocemos Sino que se enmarca en un régimen jurídico especial Es decir, tiene que haber una ley que determine que tal actividad es un servicio público Y tiene que darle un marco normativo específico, con reglas específicas Para este, poder desarrollarlo Siempre ese servicio público está en, en titularidad del Estado Es decir, está en cabeza del Estado la prestación y la garantización de ese servicio público Ya sea que lo preste eh, por sí mismo o a través como pasó en los 90, que tenemos el régimen hasta hoy, de este, un concesionario, más que nada, en lo que yo me refiero, y lo que solemos trabajar, que es energía eléctrica y gas natural. Por ahí algunas de las cuestiones este, que voy a estar mencionando están un tanto sesgadas o un tanto este, enfocadas a, a la materia energética, que es por ahí lo que más hacemos. Este, pero bueno, es como para digamos, darle este, un contexto y también bajarlo este, a algún ejemplo, si es posible. Y que satisface una necesidad pública En este sentido también tenemos que destacar los caracteres que tienen Que tiene que ser continuo Es decir, que tiene que ser prestado cada vez que se, pre se presente la necesidad Pero que particularmente, como les decía en el caso por ejemplo Los servicios esenciales como electricidad y gas como otros La prestación tiene que ser con continua Es decir, que no tiene que ser interrumpida Asimismo también tenemos... Eh, la generalidad, que todos tienen derecho a exigirlo, la regularidad, esto que les decía, de este, las normas específicas que tienen, que este, son preestablecidas y que condicionan a, a la prestación y a las reglas de juego, podríamos decir, sobre las cuales se van a manejar este, este servicio, y la uniformidad, que tiene que ver con la igualdad del trato entre todos este, los que son beneficiarios de ese servicio público, para, digamos, en contraposición, con este, un trato discriminatorio o por el estilo. Ahora lo que me voy a referir es al sistema de protección de los derechos de usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras, porque tiene un vínculo muy cercano con las distintas normas que regulan los servicios públicos. Este, la, la interpretación que se tiene que hacer de las normas de servicio público este, es eh, integral o en forma conjunta e inseparable. Con las de derecho del consumidor Porque estamos ante este, una relación de consumo En donde, eh, bueno, tienen que, para la interpretación de la norma No basta solamente con interpretar este, los marcos normativos O los contratos tal cual los suscribe el usuario En este caso de los servicios, por ejemplo, de luz o de gas Sino que eh, se van a aplicar también las normas referidas Y por sobre todas las cosas, los principios En eh, materia de derechos del consumidor, es decir, se amalgaman este, Las interpretaciones de ambos sistemas Para que, por ejemplo Algo que voy a mencionar más adelante este, Se priorice O prime la Interpretación en favor del consumidor Por ejemplo, o del usuario en este caso Esto que les comento Sucedió principalmente Y especialmente a partir De la reforma constitucional Que hubo en nuestro país en 1994 Con la introducción de los derechos Colectivos, sí. es decir se reconocieron, como ya lo veníamos este, sabiendo en nuestro país, los servicios públicos como un derecho social y como garantía de satisfacción de otros derechos, es decir, hay un deber jurídico en cabeza del Estado para garantizar el goce de los derechos consagrados por nuestra Constitución y eh, la interrelación, bueno, eso también tiene mucho que ver con este, los tratados internacionales y, y, y en materia de derechos humanos, porque este, la el acceso y la garantía a esos derechos posibilitan también en forma inseparable este, la concreción o el logro también de otros eh, derechos igualmente importantes y de igual jerarquía. Lo más importante, al, al menos en lo que estamos este, tratando, no solamente este, la incorporación de los tratados, sino también este, el reconocimiento del usuario y del consumidor y la consumidora Como un sujeto de tutela preferencial Es decir, como un sujeto con una protección preferencial Que tiene el Estado Y que pone eh, como eje del servicio público a la persona digamos Una concepción un tanto más humanizada Que la que veníamos este, teniendo Esto por cuanto lo que se reconoce es eh, algo que seguramente ustedes habrán visto en, en los distintos este, temas que habrán abordado en el curso La desigualdad existe entre el usuario, por ejemplo, y el prestador Es decir, la Constitución lo que reconoce es que el usuario es un sujeto vulnerable o débil Por así decirlo, frente al, al proveedor en, en las relaciones de consumo La Constitución Nacional en particular nos dice, en esto del reconocimiento de los consumidores y usuarios como sujeto expresamente en la Constitución, nos dice en su artículo 42 que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Esas van a ser las bases ...del derecho del consumidor con los principios elementales y fundamentales... ...que no se pueden dejar de atender en una relación de consumo. También nos dice que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos... ...es decir, responsabiliza al Estado para que ello se cumpla. Y también habla de la educación, pone en cabeza del Estado también... ...la educación para el consumo, a la defensa de la competencia... ...contra toda forma de distorsión de los mercados... ...al control de los monopolios naturales y legales al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, habla específicamente de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios como las que estamos este, aquí presentes hoy. La legislación también dice, establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control hay los organismos de control, no voy a meter mucho porque entiendo este, que, hay, que hay personas este, mucho más entendidas en el tema que yo que también van a tomar la palabra, así que eso lo, lo, lo dejé meramente enunciado. Este, mi intención en esto era leerlo, que es un poco tedioso, que es un poco técnico, pero siento que al, digamos, al, al haber visto al menos, o leído o escuchado, los postulados o los derechos que consagra la Constitución Nacional Después es mucho más fácil como usuarios y como consumidores Frente a una situación en específica Bueno, que ya se nos prenda este, alguna lamparita o alguna alarmita Frente a, a una situación en la que creemos que pueden estar este, Vulnerando nuestros derechos o que tenemos este, alguna duda a nuestro respecto Bien, después el artículo 43 también de la Constitución Nacional Lo que hace es consagrar, bueno, en su primer este párrafo, el amparo individual, que ustedes lo deben conocer Pero su segundo párrafo lo que hace es reconocer también una herramienta judicial Para la protección colectiva de estos derechos que son justamente colectivos Entonces nos da la posibilidad de interponer una acción contra cualquier forma de discriminación En lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor Así como los derechos de incidencia colectiva en general el afectado, el derecho del defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines Registradas conforme a la ley, etc. Entonces, esto lo que hace es posibilitar este, la herramienta, los procesos colectivos Para defender eh, las afectaciones a los derechos de colectivos tales como los usuarios o consumidores Y la importancia que tienen estos procesos, si bien solamente... Este, que no es poco igualmente, pero sí, este, sé que están en tratamiento muchos proyectos para este, mejorar o, o abundar en la regulación de estos procesos colectivos Son herramientas que nos permiten defender en forma colectiva aquellas afectaciones en estas situaciones de desigualdad que tenemos pensemoslo por ejemplo, en el marco del fallo CEPI, que ahora lo voy a, a mencionar también este, más adelante Cómo hacemos los usuarios frente a una empresa este, prestadora del servicio que es monopólica para este, cuestionar eh, bueno, qué tarifa nos están aplicando, qué calidad del servicio este, nos están brindando. Porque lo cierto es que eh, no teníamos la forma de decir, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, eh, que está la empresa prestadora del app, bueno, no me gusta la calidad del app, me doy de baja y me conecto con y me quedo. No tengo este, oferta o posibilidad de elegir otra cosa como este, uno de los aspectos fundamentales Entonces, ¿qué herramientas tengo yo como usuario para este, poder hacer frente a esta relación desigual? Bueno, los procesos colectivos también lo que permiten es eh, llegar, digamos, todos a una misma solución Porque si cada uno este, realiza su eh, proceso, no sé si esto es algo que por ahí ya, ya han visto se si inicia una acción individual... Este, bueno, quizás a uno en una sentencia por la interpretación del caso y demás le resuelvan una cosa, a otro lo resuelvan otra y cada uno tenga este, una solución este, dispar. Así que bueno, esa es una de las importancias que tiene eh, la posibilidad de materializar una herramienta específica este, la defensa de derechos colectivos como es el caso. Bien, también otra cuestión muy importante que era lo que les mencionaba anteriormente que la Constitución Nacional este, eh, permite que eh, tengan jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos este, en los cuales forme parte de nuestro país, y también nos dice que eh, el Congreso tiene, eh, en, en el marco de sus atribuciones, tiene. Este, la posibilidad de legislar y promover medidas de acción positiva Que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato Y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución Y los tratados internacionales vigentes Esto que les decía, digamos, todos los poderes del Estado Tienen algún tipo de responsabilidad y obligación Para que sean efectivo, cumplimiento efectivos los derechos que reconoce la Constitución Digamos, para que no queden... Este, eh, Digamos, sin ningún tipo de aplicación o que sean solamente algo que está escrito y que después no se aplica Sino que por el contrario sean este, efectivos y tengamos herramientas, ya sea desde este, las leyes Sino también desde la, el reclamo ante un sede judicial o en un proceso judicial ante los jueces este, La garantía y el acceso a determinados derechos de orden constitucional Bien, ahora yendo al... Ahora, siendo al, eh, a la ley propiamente de defensa del consumidor, me interesaba este, hacer este planteo del artículo 42 porque lo que van a ver en muchos casos es el reflejo de esto que les mencionaba del de derecho a la información, del derecho a la seguridad, pero este, particularmente atendido a este, la defensa del consumidor en este, materia en este caso, como lo menciona la ley, de servicios públicos domiciliarios, eh, que tienen que ver, bueno, justamente con esto que les mencionaba En algunos casos, este, en la energía eléctrica, el en gas natural Que que por ahí este, más, más solemos trabajar este, y lo, Pero bueno, abarca a todos los servicios públicos domiciliarios Tenemos por un lado el derecho a la información Es decir, que no solamente cuando eh, firmamos el contrato O solicitamos este, el suministro en la empresa nos Tienen que dar una copia con aquello que firmamos para que estemos en conocimiento e informados de qué es lo que hemos firmado, bueno, obviamente previamente para saber qué es lo que estamos firmando, pero también tienen que tenerlo exhibido en las oficinas donde brinden atención al público. Después también otro de los derechos este, muy importantes también en materia de, por ejemplo, como les decía recién, energía eléctrica, gas natural, es la protección a la seguridad, porque vamos a estar... Este, manipulando o en contacto con, este, bueno, servicios que pueden poner en riesgo la salud o la seguridad este, de los usuarios. Entonces, dice que los usuarios de servicio público que se prestan a domicilio requieren instalaciones específicas deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y artefactos. Eso en el reglamento este, de suministro están consignadas detalladamente todas las obligaciones que tenemos, no solo que tienen... Eh, prestadoras, sino por sobre todo Que tenemos nosotros como usuarios para manipular Y poder tener en nuestro domicilio La prestación del servicio A riesgo de que frente a un incumplimiento De nuestra parte, en nuestro caso Bueno, quizás este, nos, nos retiren El suministro o este, Bueno, tengamos algún tipo de eh, eh, nada, de, de afectación en, en la prestación por no poder cumplir Con eh, Los protocolos de seguridad que tiene ...la empresa en el servicio que presta. Esto que les decía también de la interpretación eh, amalgamada de las distintas herramientas... ...que siempre tienden a eh, tener una visión pro-consumidor... ...es decir, los servicios públicos domiciliarios se van a regir por su, re, por su regulación específica... ...que son este, los marcos normativos de los distintos servicios... Pero eh, la ley también se va a aplicar en caso de duda, es decir, si hay una situación por en la que la solución no esté tan clara le, La interpretación tiene que ir por la que sea más beneficiosa para el consumidor Después también nos va a hablar de reciprocidad en el trato, es decir, las empresas deben otorgar a los usuarios reciprocidad en el trato Aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora Después también nos va a decir que eh, tiene que llevar adelante un registro de reclamos En donde quede asentado el reclamo que realiza el usuario Y también se extiende, como les decía anteriormente, por ejemplo, en la firma del contrato En eh, una constancia escrita Tiene eh, plazo perentorio para resolver Y deben garantizar la atención personalizada a los usuarios Esto es muy importante porque después, algo que nosotros venimos trabajando por ejemplo, en el marco del observatorio, como decía Henry al principio, es el control, o, o al menos nosotros, el acceso a la información que los entes controlan dentro de lo que eh, las empresas tienen que cumplir, que se llaman indicadores de calidad. Hay distintos indicadores de calidad que tienen que ver con la prestación del servicio, con el producto que brindan, pero sobre todo también con la calidad de atención hacia el usuario. Entonces, estos eh, registros de reclamos no solamente le sirven al usuario en su procedimiento frente a una queja o frente a este, algún inconveniente que haya tenido en el suministro, sino que también este, sirve a los entes para este, controlar también bueno, cuántas quejas reciben por cada este, indicador, por facturación estimada, por ejemplo... Eh, Demás. Entonces, eso también eh, permite un control sobre eh, la calidad de la prestación, que no solamente lo hace el usuario, sino por sobre todo lo hace el ente de control Que este, va a poder tener ahí, entre otros registros que también la empresa debe llevar obligatoriamente Bueno, cómo es este, el vínculo directo entre la empresa y los usuarios y usuarios Ahora, ya yendo más este, a las tarifas en particular, que era lo que, lo que quería abordar, quería también comentarles eh, cómo se componen las tarifas. Eh, en, en rasgos generales tienen estos tres componentes, en donde, eh, por ejemplo, en lo que es gas natural y energía eléctrica, tenemos la generación, que es la producción de energía, el transporte y la distribución, que va a ser el último nexo este, hacia el usuario. Por ejemplo, en el marco normativo de lo que es el gas natural, tenemos que uno de los principales objetivos es proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, como así también promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo. Regular las actividades de transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas razonables, de acuerdo a lo normado en la presente ley Esto es muy importante y es este, una de las cuestiones que eh, va a recoger la Corte Para eh, fallar en el caso Cepis Que si bien no es objeto de tratamiento La Corte igualmente aprovecha la instancia para este, dejar Bueno, en claro ciertas cuestiones de interpretación en un momento del país este, Muy complicado en materia de tarifas Por sobre todo esto que les decía, de la percepción que se tienen eh, en materia de tarifas Si es un servicio público asimilado a un derecho humano O es una mercancía como cualquier otra Y tiene que estar sujeta a las leyes de mercado Y que el que no la puede pagar, no lo pague Bueno, ahí la Corte también va a, a echar luz Sobre esta cuestión Que bueno, ya lo vamos a ver más adelante Pero por eso quería este, resaltarlo Porque las tarifas por ley tienen que ser justas y razonables Después, en el artículo 37, también está esto que les decía, que las tarifas van a comprender el precio del gas en punto de ingreso del sistema de transporte, que por ahí en las noticias lo han escuchado como eh, gaspist, por ejemplo, que es la presa en realidad el gas en boca de pozo, la producción. Después, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. Todo eso en suma, más este, los impuestos y algunos otros conceptos, son este, los que conforman el precio de las tarifas. Es importante saberlo esto porque... Después lo que dice es que asegurarán el mínimo costo Para los consumidores compatibles con la seguridad del abastecimiento Lo que se tiene que liberar en todo momento Cuando estamos hablando de tarifas Es eh, esto de la continuidad De este, la, la, la asegurar el suministro a largo plazo No propender, o, eh, digamos, promover las ganancias exorbitantes de las empresas Esto sí, no deja de ser un negocio y una inversión para las empresas Ser prestadoras de servicios públicos Pero no por eso están sujetos a las reglas de mercado Que el que lo puede pagar lo pague Y que, que no se caiga del sistema Tiene que estar este, debidamente estructurado Dentro de estos principios eh, Que es importante que lo sepamos Porque cuando eh, esto tiene una, una relación Si bien es un poco técnico Para bajarlo un poco a, la, a lo que sucedió este, En el marco de la lucha contra los tarifazos Que se dieron en el 2016 y que fueron Fuertemente impulsados por, por la gente Hubo muchísimas movilizaciones sociales eh, Hubo ruidazos, hubo bocinazos Todo eso se dio porque había un pueblo Informado de todo esto Un pueblo que sabía que no le podían Cobrar cualquier cosa Y que tenían derecho a Bueno, en este caso a participar que Bueno, sé que eso también te lo van a tratar este, Después, así que no me voy a, a Meter mucho en eso Pero, digo, Conocer todo esto o al menos tenerlo este, leído o escuchado en algún momento A la hora de después este, ver las noticias, ver las, las decisiones que se toman en materia este, de gobierno También ver este, la factura cuando nos llega a nuestra casa o bueno ahora con, con, con la tecnología nos llega a nuestro mail Que algo nos haga ruido y que nos movilice a bueno repensar qué es esto que me están cobrando Si es justo y si es razonable porque yo como usuario y como usuaria tengo derecho a a pagar una tarifa justa y razonable por un buen servicio ¿Bien? Y acá, bueno, otra de las cosas que también usted nos dice Es que eh, a los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad De aquellas empresas que operen con eficiencia Las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores Deberán contemplar que dicha rentabilidad sea similar A la de otras actividades de riesgo similar Y que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación eh, de los servicios. Bueno, ese último inciso los dejo a su criterio <ríe> si es que la prestación realmente se cumple este, en los términos y que si los precios que hemos pagado, sobre todo durante los años de tarifazo, eh, han sido acorde a los servicios. No creo recordar otro momento este, en donde haya habido tantos cortes, en tantas. Eh, ...tantas interrupciones en los servicios por, por, por mal mantenimiento... ...bueno, también tuvimos acá en La Plata el, el gran apagón... Este, ...entonces bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes... ...que como usuarios y usuarias sabrán este, qué calidad de servicio reciben... ...sobre todo también pensando en quienes viven en, en, en la periferia quizás... ...y que ya las redes este, no llegan con tanta, con tanta potencia... ...tanto mantenimiento, que tienen este, vaivenes de, de energía... Cuestiones que también suceden, por ejemplo, este, la quema de artefactos por eh, los golvenes en la tensión en la energía eléctrica. Que bueno, también sepan que eso se puede reclamar, que las distribuidoras tienen que responder si es que han causado un daño eh, en, ese, en ese aspecto. Después, bueno, yendo ya eh, al fallo CEPIS, como les comentaba, el fallo CEPIS. Eh, es un fallo que en los últimos años ha sido muy importante y que en algún punto ha llegado a ser histórico por, por las definiciones y la calidad de las decisiones que se han tomado este, por la Corte, porque, digamos, la, la importancia que tenía social en ese momento el fallo CEPIS, eh, o, o, o la cuestión de la tarifaria, mejor dicho, llevó a que la Corte se tenga que expedir sobre este tema porque lo que había sucedido, como ustedes bien saben, nosotros tenemos un marco regulatorio que lo sanciona el Congreso, ¿bien? Pero después la política energética, las decisiones en materia tarifaria las lleva adelante el Poder Ejecutivo, el Gobierno Entonces eso tiene un procedimiento a través del cual este, los ciudadanos como bien habíamos visto en, en, las, en, el, en las placas anteriores tenemos que participar en forma activa y tenemos derecho a participar informadamente, pero por sobre todas las cosas, tenemos derecho a participar en forma previa. Si bien que la participación ciudadana en el marco de las audiencias públicas no es vinculante, es decir, no es obligatoria para, para la administración, para el gobierno, de, de aplicarlas tal cual nosotros lo pedimos o lo expresamos en las audiencias sí es muy importante que podamos dejar en claro este, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras aspiraciones en el marco de este, la política tarifaria, para que después el, el gobierno de la hora de decidir, tiene que igualmente este, sopesar o, este, digamos, analizar esto que, que, que la, la población y la sociedad en general llevó a las audiencias, por más que no sea vinculante. Entonces siempre es importante que este, tengamos una participación informada, pero por sobre todo que tengamos una participación previa porque una vez que se toman las decisiones, ¿cuál es el sentido de que podamos participar este, como, como ciudadanos y ciudadanas? La idea es que podamos participar en forma anticipada que se tomen las decisiones para que justamente, si bien no son vinculantes tengan algún peso lo que tenemos para decir en las decisiones que tome este, el gobierno bueno, en este caso lo que había pasado es que el ministerio, este, el ex Ministerio de Energía y Minería este, había aumentado las tarifas, pero nunca había llamado a este, audiencia pública para que la gente se pueda informar y se pueda expedir. Entonces la Corte lo que hizo fue resolver sobre este, la importancia y la obligatoriedad en este sentido de las audiencias públicas, pero en ese marco, si bien no era objeto de, de discusión, aunque estaba totalmente sobre la mesa eh, La Corte dejó claros aspectos fundamentales Para considerar a las tarifas en esto que la, bien, la ley bien marca Y que deben ser justas y razonables Y para eso este, yo quise acá recoger una cita del fallo este, Que si bien es un tanto extensa y por ahí un tanto complicada Mi intención es por ahí después este, también charlarlo Y, y bueno, verlo en una forma más más este, coloquial, es eh, una parte que me parece que resume en, en gran parte este, las, las distintas esferas de aceptación que tiene cuando el gobierno toma medidas que desoyen este, la voluntad popular y la necesidad, por sobre todo, de la gente. Recordemos esto que les decía del escenario en el cual se tomaban estas decisiones, en donde los aumentos estaban muy por encima de lo que la gente podía pagar, y eso necesariamente... Repercute en que quienes no puedan este, sostener esas tarifas eh, Se vean obligados en el mejor de los casos En el mejor de los casos entre muchas comillas ¿no? A permanecer en el, en el servicio ¿sí? Tienen acceso, este, pueden tener eh, por ejemplo en este caso gas natural Pero posiblemente se estén privando de muchos otros este, Bienes y servicios que sean igualmente esenciales Entonces ¿dónde está esta... Este, ...esta eh, inter, eh, eh, interdependencia o, o, o conexión de, de, de los derechos, eh, que, bueno, que posibilitan una vida digna y un cumplimiento de los derechos humanos en, en forma integral. Si no, si vemos una forma, bueno, solo tiene eh, acceso al, al gas natural, pero después no puede ir al almacén, después no puede pagar la educación, después no puede acceder a otros bienes y servicios que son también importantes... Hay que mirarlo este, en, en una visión totalmente integral y con perspectiva de derechos humanos, que es lo que este, no quiero dejar de, de recalcar. Bueno, en este caso, para retomar, el, el, la Corte nos dice el Estado debe velar por la continuidad, universal, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos. Esto que les comentaba, es prioritario, sí, que este, el sistema pueda seguir funcionando y para eso necesita una tarifa que pueda cubrir estos costos que tiene el sistema. Pero siempre tiene que ponderar la realidad económica social concreta. Esto que les decía, no tiene ningún sentido, como va ahí a, a concluir la Corte, no tiene ningún sentido establecer un esquema de tarifas que no sean justas y que no sean razonables, porque en definitiva si la gente no lo puede pagar, si el usuario, si el usuario no lo puede pagar, tampoco puede sostenerse el sistema sin pensar, por supuesto, en que el usuario que no lo puede pagar se cae del sistema, se da de baja del servicio y se queda sin acceder al servicio Entonces dice La decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables y evitando de esta forma el perjuicio social Provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que por su elevada cuantía pueda calificarse de confiscatorio, en tanto de traiga de manera inoxonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar. Esto que les digo, en muchos casos hubo muchas familias, la verdad es que era lamentable las declaraciones que se escuchaban, porque había del otro lado un gobierno que nos decía que, bueno, eh, había que estar abrigado, que había que usar frazada, que no se podía estar en patas o en remero en la casa porque éramos unos derrochadores. De energía Y frente a esto teníamos las, las declaraciones de la gente que pedía por favor, porque no podía este, hacer frente a los gastos hasta fin de mes, que tenía este, dos, tres, cuatro frazadas para cada uno de sus hijos porque no podían prender este, la estufa por las noches, por ejemplo en un invierno que particularmente en ese año fue bastante frío, creo recordar, y que bueno, eso dejó a las claras... Este, los contrastes también de perspectiva, esto que les decía, una cosa es pensar a los servicios públicos como derechos humanos, como un instrumento para tener este, una vida digna, una vivienda digna, y otra cosa muy distinta es pensar que son meras mercancías sujetas a las reglas del mercado, como cualquier otra, y ya. Bien. ¿Por qué es importante todo esto que les venía diciendo, y toda esta construcción? Porque los tratados internacionales tienen mucho elaborado en función de qué entendemos este, por los derechos fundamentales y sobre todo en el marco de este fallo, este, y de los servicios públicos y de las tarifas, eh, y la vivienda digna como este, el foco principal desde donde surge... O este, de donde, digamos, tienen importancia los servicios públicos. Porque sin acceso a los servicios públicos no podemos garantizar una vivienda digna. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Bien. Ahí vemos cómo en materia internacional y cómo la Constitución, al, al receptar los tratados con jerarquía constitucional, este receta el nivel de vida adecuado y la vivienda digna. Después nos dice también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados parten en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el consentimiento. ¿Qué lejos estamos de eh, esto que nos dice? Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, frente este, a los tarifazos que lo único que hicieron fueron alejar a la gente del de acceso a servicios esenciales que posibilitan ni más ni menos este, la calefacción, este, la electricidad, poder este, conservar los alimentos correctamente, poder calefaccionarse en invierno adecuadamente, en fin. Todo ello nos permite, eh, a su vez, eh, interpretar la forma en que la Constitución consagra a los, los tratados internacionales, nos permite interpretarlo en las condiciones de su vigencia, es decir, con las interpretaciones que se hagan de dichos instrumentos Por eso la Corte eh, muy acertadamente recepta esto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales En donde señala, en la observación número 4, que el derecho a una vivienda adecuada comprende Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina y la calefacción, el alumbrado, a instalaciones sanitarias, de aseo, al almacenamiento de alimentos, de eliminación de, eliminación de desechos, de drenaje y servicios de emergencia. Entonces, todo esto que la Corte recetó en esta observación general número 4 se le da un sentido mucho más claro a qué entendemos por vivienda adecuada y a qué rol tan importante cumplen este, los servicios indispensables o los servicios esenciales, en, en este caso, como son, por ejemplo, como bien lo dice, la energía, la calefacción, etcétera Ni que hablar el agua potable con todo el tratamiento en particular y específico que tiene. Entonces, para ir cerrando, una de las cuestiones que, que yo venía mencionando desde, desde el principio... Es que resulta claro que el hombre, como dice la Corte, no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos Los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común Ahora, un poco más claro nos dice, de ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones Las medidas del hombre, entendido como persona en realidad, ni los contenidos ni alcances de los derechos humanos por el contrario, es el mercado el que se debe adaptar a los moldes que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad. Esto que les decía, el reconocimiento de la Constitución a la persona humana como centro, este, en particular en este caso de los servicios públicos. En caso contrario, si dejamos que el mercado libremente juegue en la oferta y la demanda, se desnaturaliza la perspectiva de derechos humanos que pone en primer lugar a la persona y por sobre todo a su dignidad. Así que bueno, hasta ahí un poco la, la exposición. Eh, les agradezco y bueno, dejo acá mis días de contacto por si alguien este, quisiera este, hacernos alguna consulta también o seguir en contacto por algún tema en particular. Pero bueno, voy saliendo ahí de la, de la pantalla. Perfecto, Paula. Bueno, muchísimas gracias. Muy completo, muy completo. La verdad que, eh, sinceramente, es bueno para algunos refrescar y para muchos saber cosas que uno presupone, pero que, que, que son necesarias saberlas a la hora del ejercicio de, nos, de nuestros derechos como usuario. ¿no? Eh, así que, bueno, felicitaciones y muchas gracias. Eh, les vuelvo a reiterar, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Va, eh, Clarita, antes de que presentes Alberto... Eh, yo quería contestarle a una, a una participante, creo que es María, que preguntaba sobre el tema del agua. Lo contesto porque pregunta sobre APSA en la provincia de Buenos Aires y, bueno, eh, particularmente tengo alguna eh, experiencia en ello. Eh, el tema es así, en la provincia de Buenos Aires hay un marco regulatorio que obliga a todos los usuarios a conectarse al servicio público. Después podemos discutir si está bien o está mal, eso es otra cuestión. Yo lo que, podríamos, lo que quiero poner es de manifiesto cómo es la, la legislación vigente. Eh, una vez que el servicio de agua y cloacas está disponible, todos los usuarios tienen obligación de conectarse. Se pueden desconectar solamente aquellos que pidan la desconexión eh, o la no conexión, si hasta ese momento no se han conectado, si el inmueble está vacío. ¿no? Un baldío puede ser un motivo de desconexión o eh, una casa deshabitada puede solicitarse la desconexión del servicio y no pagarlo. Solamente del, del tema de agua. El, el, el, la conexión a cloacas no se puede pedir la, la desconexión. En ese sentido, la mayoría de los servicios que se pagan en la provincia de Buenos Aires, particularmente en APSA, se pagan por tasa, lo que tiene en cuenta los metros cuadrados o más, más precisamente la evaluación fiscal de la propiedad. Se puede pedir la conexión, eh, se puede pedir la conexión de un medidor, es algo que nosotros venimos reclamando de hace muchísimos años, Henry, eh, la, la, la masificación de los medidores para que se pague justamente lo que su, se consume y tratando de lograr lo que decía Paula, ¿no? tarifas justas y razonables, pagar eh, precisamente por lo, por lo que se consume. Ahora bien, la cuestión acá que planteaba María era ¿qué hago en el caso de eh, no estoy recibiendo servicio en condiciones de cantidad, continuidad, regularidad, como nos decía Paula recién? bueno, hacer el reclamo en la empresa eh, para que se lo solucione, cosa que resulta bastante difícil en los últimos tiempos, pero sí les puedo decir que el anterior organismo de control, el OCABA en la provincia de Buenos Aires, hoy eh, fundido o fusionado con la autoridad del agua, tiene eh, jurisprudencia suficiente que nos permite hacer el reclamo y no pagar el servicio hasta que esas condiciones de continuidad y regularidad se den. Esto tiene antecedentes, o sea que, el, el, el consejo es reclamar en APSA y reclamar luego en la Autoridad del Agua para que no se les cobre el servicio hasta que ese servicio esté en las condiciones que exige el marco regulatorio. Así que bueno, espero haber contestado la pregunta. Clarita, te dejo ahora con el tema de, de tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora seguimos con el compañero Alberto Muñoz, exdirector del Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la provincia de Santa Fe, Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores y miembro de la Oficina del Consumidor de la Ciudad de Rosario. Miembro fundador de la Red Nacional de Multisectorales y referente de la Multisectorial de Rosario. Y un montón de cosas más que la vamos a omitir. Eh, Alberto, todo tuyo. Bueno, ¿podríamos poner el power? Voy hablando mientras tanto. Eh, Sí, ponelo Alberto. Sí, lo tiene que poner Clara. A ver, sí, ahora. Ahí va. Está habilitado Clarita. eh. Sí, sí. Me ahí está. No ah, si sí, sí, se bien. ve. Se ve. Si sí. querés poner pantalla completa para... Ahí estamos. Ahí está, se ve bien. Quedó, por ahora quedó chiquito, quedó como. Sí, para pantalla completa tiene que. No, no, no, no es ampliarlo, sino Abajo. arriba. Ah. Arriba, creo que lo tenés a la sí. izquierda. Sí, para que. No es mi compu. Ahí, ahí. Si no dejarlo así. No hay problema. Ver se ve... Eh, hay un ítem a la izquierda arriba, Clara. Uh -huh. Sí, no me lo toma la compra. Ah. No, no sí. ahí quedó como muy amplio, Clarita, se ve no sé. sí. se ve cortado, digamos. hay que volver para atrás para, para poder achicar. Sí. Creo que dejo de compartir. Ahí dejé de compartir. Ahí, Juan Diego, te lo voy a mandar. Sí. A ver si lo podés vos. Te lo envío. ¿Mm? ¿Por dónde? Te lo mando. ¿Por dónde me mandaste? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, ahí te la mando. Bueno, yo voy hablando porque si no... Bárbaro, así si Sí, no, Bárbaro, va. Bueno, eh, lo primero que me parece que tenemos que, que dejar en claro es qué hablamos cuando hablamos de servicios públicos. Estamos hablando de que una familia, una persona, pueda calentar sus alimentos de que una familia pueda tener eh, calefacción en su casa y tener una temperatura que le permita no enfermarse, estamos hablando de que una familia pueda tener refrigeración en su casa, estamos hablando de que alguien pueda cocinar, que pueda higienizarse, que pueda bañarse, estamos hablando de que pueda higienizar su casa, Estamos hablando de que pueda conservar productos en una heladera durante mayor periodo de tiempo. De eso estamos hablando cuando hablamos de servicios públicos. El primero de los servicios públicos eh, fue el agua, y no de ahora. Dos mil años antes de Cristo, las primeras ciudades en Egipto, en Babilonia, en la India, en China o en la costa de Perú, ya tenían acueductos. El agua era fue el primero de los servicios públicos, la primera necesidad básica para higienizarse, para, para beber, para bañarse, para todo. O sea que fue la primera. Muy cerquita a eso empezó el tema de la iluminación, y entonces algunas aldeas y estados distribuían aceite, porque el aceite es lo que se ponía en la lámpara para poder iluminar a la noche, entonces para cubrir el tema de la iluminación, y algunos otros en lugares más fríos distribuían leña, porque la leña era para calefaccionarse. O sea, los servicios públicos son algo que está íntimamente ligado a la civilización, a la humanidad, a lo largo de toda su historia. Ahora bien, eh, partiendo de esta base, de que estamos hablando de eso, de necesidades básicas fundamentales, eh, yo soy de los que está convencido que tenemos que darle un valor muy importante a esos servicios. Desgraciadamente hoy en día no se lo damos, eh, no se lo damos al agua. Al agua tenemos una relación con el agua, que es una relación absolutamente... Eh, eh, mala, es decir, aquellas familias que tienen agua no tienen ningún problema, derrocha el tanque, pierde la canilla, eh, no tienen ningún problema, y aquellas familias, como gran parte del cono urbano que no tienen agua, como una señora que decía recién, tiene que andar, entonces no tenemos una relación acorde con lo que significan los servicios públicos, tenemos la idea que los servicios públicos son algo que está... Y que hay alguien que nos lo tiene que dar, que es eh, eh, el Estado, muchachos, somos nosotros. A ver si no, porque si no eh, nos ponemos en la misma posición que se ponen los, los, los poderosos, viste que dicen que el Estado es una carga que le cobra impuestos y que se abusa de ello y después hacen lobby para que le hagan la ruta a la cerealera semejante, ¿eh? después hacen lobby para tener ruta para la cerealera, Los mismos tipos que dice que el Estado es una porquería, que no sirve, entonces no, esto, los servicios públicos son parte de esta construcción que me parece que es, que es fundamental. Ahora, los servicios públicos tienen una historia en el mundo y acá, así como conté lo que pasó, que nosotros lo solemos recordar por los acueductos romanos, pero como dije antes, hay acueductos dos mil años antes que los romanos. O sea que fue un, toda una construcción de la humanidad. Eh, así como, como, como está eso, como, como, como pasó eso, en nuestro país y en, y, en, y en la mayor parte del mundo, la universalización de los servicios públicos tiene que ver con el siglo XX. Eh, si bien hay antecedentes anteriores, por ejemplo nosotros, Buenos Aires fue la primer ciudad latinoamericana que tuvo una planta de tratamiento de agua. Eh, eh, en 1887 o por ahí, o, o 76, por ahí, es decir, muy tempranamente tuvimos una planta de tratamiento de agua en Buenos Aires. Eh, ustedes van a encontrar en algunas ciudades del interior, Usinas que ahora son eh, museos, eran las usinas que tenía una ciudad, por ejemplo, Rafaela. Rafaela tiene una usina que es museo, y van a encontrar en Provincia de Buenos Aires un montón. ¿Qué era? Eh, las comunidades agrarias que iban creciendo, que tenían capacidad económica, que tenían, eh, eh, se ponían una usina para tener energía eléctrica. Eh, el desarrollo de los servicios públicos en la Argentina fue dispar. Tuvimos empresas privadas, al principio, francesas, inglesas, eh, eh, de distinto tipo, que iban estando eh, primero en las grandes ciudades, pero a medida que fue pasando el tiempo, muchas localidades chiquitas, fundamentalmente en el campo, con la potencialidad del campo, querían tener agua, querían tener cloaca, querían tener energía eléctrica y armaron cooperativas. Y tenemos un movimiento cooperativo impresionante en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, donde como el Estado no llegaba, el Estado llegaba a las grandes ciudades, llegaba a proveer el agua, la luz en, provincia de Buenos, en Ciudad de Buenos Aires, o llegaba en Rosario, ni siquiera en Rosario. Rosario lo desarrolló por su cuenta, pero en Santa Fe, sí, la primer red de agua de Santa Fe se hizo con un subsidio de Lotería Nacional. En, en, en el caso de, de Córdoba, en el caso de las capitales, Salta, iba desarrollando eh, distintas. Algunas de esas se privatizaban. Tuvimos durante los primeros 50 años del siglo XX, tuvimos una, una, una cantidad de empresas. Eh, muchas gracias. Eh, yo te voy diciendo para pasarlo. ¿eh? Bueno, vayamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, eh, ahora, este modelo de servicios públicos que tenemos hoy, no es el que tuvimos siempre. Tenemos generación, transmisión y distribución porque existió la década del 90. En la década del 90 vinieron a decirnos, miren, el agua tiene que ser un negocio, la luz tiene que ser un negocio, el gas tiene que ser un negocio. Y lo primero que vamos a hacer para que esto sea así es dividir las grandes empresas que había construido la Argentina. Nosotros teníamos agua y energía, teníamos la empresa de aguas de obras sanitarias de la nación, teníamos gas del Estado, es decir, la Argentina había estado, después de la década del 50, muchas décadas invirtiendo en tener un desarrollo nacional de servicios públicos. Muchas décadas. No solo en la época del peronismo, sino aún después, también en la época de las dictaduras, se continuó con la inversión en obras que tenían que ver con la universalización muy en coherencia con lo que estaba pasando a nivel internacional. Inglaterra tenía grandes problemas eh, en la primera mitad del siglo con sus servicios públicos. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron polvo. Tuvieron que hacer toda la red de vuelta, de agua, de luz, de gas. Y fue con el auge de lo que en un primer momento fue el New Deal en Estados Unidos, o sea, el estado de bienestar, el hecho de que el Estado, el estado keynesiano, que se hacía cargo de una parte del desarrollo, donde Inglaterra logró la universalización de su servicio, en manos del Estado. Después vino Margaret Thatcher en los 90 y lo privatizó. Pero la universalización de agua, luz y gas en Inglaterra la consiguió el Estado inglés, no la empresa privada. Y lo mismo pasó en todos los países europeos y en Estados Unidos, donde el 84% de las empresas de agua siguen siendo públicas y donde aún las empresas de energía o de, o de gas tienen también una tensión de competencia. Yo quiero contar solamente una anécdota. La empresa de, de energía de Santa Fe sigue siendo pública gracias a que los consumidores californianos se enojaron con la Enron y le dejaron de pagar las tarifas y la Enron quebró. Entonces el acuerdo que tenía Reutemann y Schiaretti con la Enron se fue al, al, al bombo. Y gracias a eso ni la EPEC ni la EPE hoy son privadas. Entonces, yo en, en este sentido quiero decir que hubo, la Argentina tuvo un, todo un periodo en el cual generación, transmisión y distribución estaban integradas. Eran parte de un mismo proyecto nacional. Vino la década del 90 y este sistema se fragmentó porque querían hacer unidades de negocios capaces de ser vendidas. No podían vender las empresas en bloque. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Fragmentar las empresas. Obra Sanitaria de la Nación la quebraron durante la dictadura militar. Esto empezó durante la dictadura. Lo empezó Martínez de Oz. Durante la dictadura se provincializaron las escuelas eh, eh, secundarias técnicas, se provincializaron las empresas de agua, se fragmentó Obra Sanitaria de la Nación, se le dio la empresa a Santa Fe y ahí se cargó la, la DIPOS y en Córdoba se creó la DIPAS y, y se fueron fragmentando. Previo a que viniera la, el fin de siglo, la década del 90, y se privatizaran para hacer unidades de negocios para las empresas que iban a venir. Por supuesto, las empresas que iban a venir eran empresas internacionales que estaban en los negocios de los servicios públicos con el eh, aceitea, aceitado de empresas locales que iban en el negocio. Por ejemplo, en agua, Comercial del Plata, que tenía un porcentaje de la privatización de la Suez Leones de So de su momento pero cada una de las empresas que se privatizaba tenía un socio local y un socio internacional. Por supuesto, todo bajo la atenta supervisión y el ok del Banco Mundial, el BID eh, y todos los muchachos que, como sabemos, a nosotros no nos quieren nada. Bueno, pasamos a este esquema que tenemos hoy, en donde la tarifa que cobra el usuario es la suma de los costos de la generación, más la transmisión, más la distribución, más las tasas y los impuestos. La que sigue. En ese sentido, ustedes tienen que pensar, o yo por lo menos me pongo en ese lugar, yo me pongo en el lugar de que soy un usuario que quiero meterme en la empresa. No quiero ir a la puerta de la empresa a decirle, che, me están cobrando de más. No, yo quiero saber cuál es el balance. ¿Cuándo le, cuánto le pagan al ingeniero. Yo quiero saber cuánto pagaron por el transformador que compró la empresa la semana pasada. Yo como usuario no quiero dedicarme a ver, quiero ver el balance. Quiero saber cuánto ganó el año pasado. A lo mejor no lo podemos cambiar, pero quiero por lo menos decirle a todos los que pueda que algunas empresas han ganado fortunas. Entonces, no tendremos clarín, pero bueno... Por lo menos, hagamos pública toda la información. Ahora, para eso tenemos que meternos en la empresa. Y meterse en la empresa es entender que los costos de la estructura de los servicios, porque, ojo, yo quiero tener agua, mi vecino quiere tener agua, quiere tener cloaca, quiere tener luz, quiere tener gas. Ahora, yo trato de convencer los fenómenos, entonces tenemos que meternos y saber de dónde vienen los costos. Los costos en general de todos los servicios tienen dos ítems fundamentales, las inversiones, expansión y rehabilitación y mejora. Expansiones son, porque vuelvo a decirle, hay muchos, por ejemplo, Ciudad de Rosario, las redes del centro de la ciudad de Rosario se hicieron en 1910, 1920, 1930. Son gente que el abuelo, el padre, él y el nieto tuvieron agua sin pagar un mango, la hizo el Estado. Esa gente dice, miren, nosotros no tenemos ningún problema. Sí, sí, pero para en el borde de Rosario, en circunvalación, a la gente no le llega el agua al tanque, no le llega porque la presión no alcanza. Y vos que no pusiste nunca algo tenés que poner, porque viví en el centro de Rosario. Eso es lo que yo creo. Yo creo que los servicios públicos están para hacer justicia, no están para todos por igual, que es lo que decía la ley de privatización. La ley de privatización decía de que el metro cúbico de agua o el kilowatt se lo tenemos que cobrar a todos por igual. Entonces un juez de mediano rango que gana 500 mil pesos me paga lo mismo de agua que una familia en un barrio Fonavi que gana mil. ¿Por qué? Si es para cubrir la misma necesidad. Tiene que haber criterios de equidad, de redistribución en la construcción de las tarifas de servicios públicos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero yo estoy absolutamente de acuerdo y soy permanentemente un impulsor del escalonamiento. Hay que escalonar las tarifas, el que más gasta y el que más tiene, más paga. No pueden ser servicios que se cobren por igual al tipo más humilde y al más rico, porque si no, al más rico lo estamos beneficiando. El segundo ítem es rehabilitación y mejora. ¿Por qué? Porque las redes se construyen a lo largo de siglos. Entonces... Los transformadores que pusimos en alguna localidad de provincia de Buenos Aires, 50, 60, 70 años después ya son viejos, obsoletos eh, o a veces hasta contaminantes. Entonces la rehabilitación y mejora de las redes es un costo fundamental que forma parte de todo esto que estamos diciendo. Y después tenés los gastos corrientes el personal, los insumos, el combustible, los incobrables, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, costos en los cuales, por ejemplo, la inflación te afecta, te afecta porque cuando vos tenés que comprar el sulfato de aluminio o cualquiera de los productos que se usen, se usan para potabilizar el agua, tenés que comprarlo en dólares. Y cuando los muchachos, estos de la City te hacen subir el dólar de prepo, también te están subiendo la tarifa de agua. Te la suben por derecha o por izquierda, porque la sube el Estado o la pagás vos, pero siempre la terminás pagando vos. Los que no la pagan son Don Coto, Carrefour, eso no la pagan. Ahora, todo lo demás sí la pagamos. El siguiente. El siguiente. ¿No cambia, Juan? No, no está cambiando, para que se trabo. eh, A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo. Bueno, sigo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el tema más importante a tener en cuenta en el caso de los servicios públicos? Que estamos en presencia de monopolios. Son empresas monopólicas. Lo decía Paula hace un ratito. No podés elegir qué empresa de gas te da el gas, ni qué empresa de agua te da el agua, ni qué empresa de luz te da la luz. Sería imposible duplicar las redes. No hay forma de duplicar las redes. Entonces, eh, ahora hay, ay. no hay forma de duplicar las redes. Es absolutamente antieconómico. Por lo tanto, estamos compelidos a manejarnos con monopolios pueden ser monopolios públicos o privados, a los fines de mi análisis, eh, me da igual, por supuesto, yo quiero que sean empresas públicas, pero creo que tenemos que controlar también también a las públicas, porque apropiación de renta de las empresas no solamente hacen las privadas, la privada la hacen en acciones para eh, sus accionistas. Y las públicas la hacen en, eh, sobre precios en los contratos de... de... Pásala ahí si, que, si querés. A ver sí. si tenemos... No sé sí, por qué. esa? ¿La siguiente? La siguiente. Ahí está, ahí nomás. Eh, eh, sigamos con la otra, porque esto ya, sigamos con la otra. Ahí está. Decíamos, estamos en presencia de monopolios naturales. Los conservadores, la regulación neoclásica, los liberales, te van a decir que se trata de una falla de mercado. ¿Por qué una falla de mercado? Porque no hay competencia. No hay dos empresas que puedan competir entre sí, porque ellos viste que dicen que cuando hay dos empresas que compiten... Eh, los consumidores tenemos menores precios y mejor calidad. Todos sabemos que es mentira, ¿no? Estamos seguros que es mentira, porque si no, si hacemos defensa al consumidor y no sabemos que la competencia es una reverenda mentira y que se ponen de acuerdo para fijar los precios de la harina, el queso, el salame, el auto... Eh, la, la vivienda que sea, se ponen de acuerdo para fijar el precio. Si no sabemos eso de allá, estamos fritos. Entonces, pero bueno, vamos al discurso de ellos. Ellos dicen que se trata de un monopolio natural que es una falla de mercado. ¿Qué se puede hacer ante la falla de mercado cuando hay monopolio? Lo primero es entender que cuando hay un monopolio, lo dijo Paula, hay imposibilidad de elección del consumidor. Lo segundo, que hay una baja elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si vos estás en invierno y te toca un invierno duro, no podés, va, sí podés, ahí lo hizo la gente durante el macrismo, pero a costa de tener enfermedades, podés eh, bajar la estufa, ponerla menos a costa de tener enfermedad, o puede no prender el ventilador, o puede, eh, etcétera, etcétera, etcétera, o puede, por ejemplo, el comercio puede agarrar y apagar la heladera a la noche para gastar menos electricidad y entonces se pudren algunos alimentos. ¿Qué dice esto? Que hay fuertes externalidades. En todos los servicios públicos hay consecuencias, hay consecuencias de que la gente no tenga buenos servicios públicos. Hay consecuencias que tienen que ver con la salud de la población, con la higiene de la población, con las enfermedades. Hay una tabla que dice que por cada unidad que se invierte en saneamiento se ahorran cinco unidades en salud pública. Pero por otra parte, también existen economías de escala. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son economías de escala? Vos no podés tener empresas muy chiquititas que, por ejemplo, tuvieran cada barrio, porque si vos tuvieras muy chiqui empresas muy chiquititas en La Plata, en cada uno de los barrios, te terminaría saliendo más caro el servicio. Hay un unidades de escala mínimas, que en general son muy grandes. Por lo tanto, necesitas empresas que tengan una dimensión importante. ahora Dicho todo esto, hay que tener en claro que el monopolio tiende a subir tarifa y bajar eficiencia. Público o privado. Siempre. Tiende a subir tarifa y bajar eficiencia. Nosotros como usuarios, ¿qué tenemos que tratar? De tener el mejor servicio posible con el menor precio posible. Para eso tenemos que entrar en la discusión de la regulación. Y entrar en la discusión de la regulación es saber cuál es el balance, cuánto ganan los trabajadores, a cuánto se compró la cal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entrar en, eh, como consumidores es que el ente nos diga, la empresa tal, de tal localidad, este año ganó tanto, y hagamos afiche que digan, esta empresa que te cobró la tarifa, este año re, eh, distribuyó acciones por tanto, y si a veces tenemos que pelearnos con los trabajadores, a veces vamos a tener que pelearnos. Porque yo voy a poner un caso, por ejemplo. La tarifa de luz de Santa Fe subió este año tres veces más, va a subir a fin de año, tres veces más que la que subió la de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Si el precio mayorista es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tres veces más? Por una decisión política. Igual que la tarifa de gas subió muy poco por una decisión política. No por un recurso judicial, no por la presión de los usuarios, por una decisión política. Porque cuando vos discutís con Total o con vulgueroni o con no hay recurso que valga, con ello es Poder. Si vos no le pones, y te digo más, en realidad vos lo que podés negociar es que no lo van a pagar los usuarios, pero de alguna manera nosotros lo vamos a terminar pagando, porque el precio del barril de petróleo, el precio del gas, no lo fijamos nosotros. Lo que podemos tener mecanismos como hemos tenido para zafar de la crisis mundial que azotó a Europa, a, a, a Rusia, bueno, Rusia no porque es superproductora, pero a Europa, a China, a Estados Unidos, con el tema del gas. Nosotros, por suerte, tomamos algunas precauciones con el barril criollo que hizo que amortiguaran los efectos de la crisis del gas que tuvimos, estamos teniendo todavía. ¿Qué se puede hacer en esto, en la regulación? Primero, amenaza con mercados contestables. Ninguna empresa tiene que estar tranquila. Porque cuando una empresa está tranquila, te roba. Entonces, digo esto, lo digo para la empresa de servicios públicos, pero lo digo para cualquier empresa, qué sé yo. Eh, tenemos una empresa que fabrica el 84% de la cerveza en la Argentina. Tenemos que reventar la patada en todos los lugares que podamos. Si no, seguro no van a sacar diferencia. Una empresa que te hace el 84% de la cerveza te va a cobrar de más, quédate tranquilo. Encima arregla regla, con la otra empresa, Santa Fecina Chilena, que es el otro pedacito que queda, y podemos seguir con los ejemplos. Bueno, estamos en servicio público. Competencia por comparación. Tenemos que comparar a la empresa. La, EP, la EPEC. La, la de provincia de Buenos Aires, la de la de hay distintas zonas, la de zona norte de provincia de Buenos Aires, la de sur, es de nor, tenemos que comparar a la empresa, hacerlas competir, aunque no tengamos, pero poder, eh, tenemos que hacer benchmarking, que es entrar en la contabilidad regulatoria de la empresa, no se ha avanzado todavía en la contabilidad regulatoria. Nosotros tenemos que saber en qué gastan las empresas lo que gastan. Es cierto, de pandemia, Macri, eh, hemos, ven, venimos de golpe en golpe, pero hay que ingresar. Y lo cuarto, el criterio de incentivos por meta y objetivo, que es una cosa que se ha aplicado varias veces y que yo creo que es el único camino que las empresas entienden. ¿Qué quiere decir? Vos me producís más gas, entonces yo te pago más. No me producís más gas, no te pago más. O sea, vos le das un incentivo que a la postre te beneficia, porque vos al tener más gas, tenés menos precio. Pero con metas y objetivo. No, la empresa va a cumplir con el... Deseo. No, no, muchachos, ¿sabes? no bromaron. Eh, llevamos desde los 90, eh, 30, de la primera privatización de la empresa de agua es del 93. Llevamos muchos años, para que no hagan el verso, no, no, no. Metas y objetivos. Me cumplí y vemos. No me cumplí, no. Siguiente. Bueno, estamos con problemas. Eh. Consecuencia para el consumidor. ¿Qué pasa con todas estas cosas que de las cuales estamos hablando? Como, como las empresas de servicio público son monopólicas y al ser monopólicas tienden a... El que sigue. El que sigue. Ahí está. Como las empresas de servicio público son monopólicas, dije, y los monopolios tienden a aumentar tarifas y tienden a tener servicio de menor calidad, tenemos mala calidad, tenemos mala calidad de servicio, rotura de electrodomésticos en las en la la instalaciones de electricidad, porque es fluctuante el 2020, interrupciones del servicio, como el corte de la plata o tantos cortes en el país, falta de información, tarifas caras o impagables, mala calidad de atención, interés usuario. Obra de cloacas muy cara, agua de mala calidad, no viabilidad de la obra de gas, falta de presión de agua, no medición del servicio, lo decía Juan eh, Diego hace un ratito, el problema de los medidores en todo el país. Vamos a ser claros. Eh, eh, las empresas se resisten a poner medidores, porque si pusieran medidores tendrían problemas. Como el modelo no fue hecho para eso, el modelo fue hecho para... Yo entiendo que hubo un cambio de época. ¿Por qué cuál es el cambio de época? Cuando la señora decía que la, eh, eh, hablaba también Juan Diego de la obligatoriedad de conexión. ¿Por qué es la obligatoriedad de conexión? Tiene una razón y, y yo creo que es razonable. Eh, después de la epidemia de cólera de fines del 1800, principios del 1900, en todo el país se desarrollaron en las ciudades eh, puertos, portuarias, las obras de agua y de cloaca. ¿Por qué? Porque teníamos peste bubónica, cólera, fiebre amarilla, Había que era el auge del higienismo. Y hubo todo un planteo de que el agua era fundamental para el desarrollo de la higiene de la población. Entonces, ¿qué era? Ponemos la red que tenés que conectar. ¿Por qué? Porque la napa subterránea traía problemas. Eso sigue siendo así. Si no tenemos problema de arsénico, tenemos de nitrato, tenemos. Eh, hay que conectarse de la red, eso es, es, tiene una razonabilidad. Es lógico que una sociedad moderna, ¿eh? la gente se conecte de la red, por supuesto, con tarifas justas y razonables, de la cual vamos a hablar ahora. Pero. Eh, ...tiene que conectarse de la red porque la necesidad de que la comunidad... No, no, ...digamos, eh, si una persona en una casa eh, eh, por, eh, digamos, eh, toma agua de pozo y esa agua de pozo... ...tiene un problema que después se transmite, no es solamente para eso... ...también es para los vecinos, también pa, es, es así. Bueno, en ese momento como la idea era generalizar el consumo de agua... La tarifa de agua era muy bajita, era como una tasa, muy durante prácticamente 70 años, el agua tuvo una tarifa muy baja, 70, 80 años. Entonces el esquema era, cobramos por metro cuadrado, no vamos a medir porque en realidad es, es un aporte. Vino en los 90, cuando vinieron los 90 ya la cosa cambió, las tarifas se multiplicaron. Esa, la de teléfono, la de todo, se multiplicaron y ya no era igual. Y además empezaron a haber otros criterios, como es el criterio de que tampoco nadie tiene derecho a malgastar el agua. ¿Eh? No solamente para, para que, eh, que, que le cobren lo que uno consume, sino que tampoco hay derecho. Vos querés tener una piscina de no sé cuánto cantidad de litros, no hay problema, pagala. Pagala hermano, porque viste, hay, hay, a 10 cuadras hay un barrio muy humilde que apenas si les llega el agua. Entonces, eh, no medición, paralización de obra, reducción de la tarifa social, no tratamiento de fluente, se vulnera la ley de defensa del consumidor, cierre de comercio y pyme, pérdida de calidad de vida. Siguiente, ¿qué pasó ante todo esto? a lo largo de los últimos 20 años, los consumidores, digo los últimos 20 años porque hay que ser claro, el movimiento de consumidores en la Argentina es reciente, es decir, en el mundo el movimiento de consumidores tiene 60 años, desde 1940, tiene 80 años, pero en la Argentina, ¿quién iba a pelear por los derechos del consumidor si hubo 30.000 desaparecidos, si, a la gente, si tuvimos dictadura prácticamente todo el siglo XX?, si no dejaban publicar algo en, en una revista, si había eh, discos de Serrat que estaban prohibidos, si eh, los derechos del consumidor en Argentina empezaron a tomar fuerza a partir de la democracia cuando un senador eh, chaqueño, León, empezó a impulsar, radical, empezó a impulsar una ley de defensa del consumidor. Tuvimos la ley de defensa del consumidor en el 93%, pero recién empezó a haber legislaciones y fallos favorables a los consumidores, más cerca del 2000, y estos 20 años, 21, ha sido un año de lucha de los consumidores. Nosotros, en nuestra provincia, lo ven ustedes ahí a la izquierda abajo, tuvimos una pelea para recuperar la empresa de agua. Eh, la SUE, eh, era también la Suez Leones de, de Só, hicimos un referéndum donde votaron eh, 256 mil santas vecinos, eh, 900 y pico de mesa en toda la provincia con distintos tipos de organizaciones, gremiales, eh. las multisectoriales en el país, los bocinazos que hacía alusión Paula, fueron terribles, fueron, eh, había, hubo, pero no siempre tenemos esa, esa conducta, ¿no? No siempre tenemos, pero de vez en cuando aparece, hubo muchos movimientos como el de Tucumán. En Tucumán se logró echar a la empresa, era Vivendi, y la echaron los tucumanos no pagando el servicio. Se tuvo que ir porque eran tantos los que no pagaban que se tuvo que ir. La siguiente. Bueno, pero fenómeno. Ahora, eh, tenemos que tener servicio. Entonces hay dos posturas que la anterior, que se plantean como antagónicas. Las tarifas deben reflejar los costos totales del servicio porque si no las empresas no son sustentables. Todos los liberales, conservadores, eh, si viene mi ley te va a decir eso, eh, ta, ta, es más, te va a decir no solo los costos sino una ganancia porque son tipos que están invirtiendo y dan trabajo y ta, ta, cualquiera de los, de los neoconservadores te van a decir la tarifa, tiene, o sea vos tenés que transmitirle al usuario lo que cuesta. El servicio, la, eh, las inversiones, rehabilitación y mejora, los impuestos, todo lo que dijimos antes. Hay otras personas que dicen, el Estado debe asegurar los servicios públicos porque son un derecho humano básico fundamental. Yo estoy de acuerdo que son un derecho básico fundamental. Colectivo. ¿Qué quiere decir? Si yo a un señor no le cobro el agua y el señor me derrocha el agua todo el día, hay que cortársela. Voy a lo bruto? No, por supuesto que no, pero te quiero decir, nadie tiene derecho a derrochar la luz, el agua o el gas porque a otro le falta y porque nos cuesta todo tener luz, agua y gas. Y yo no estoy de acuerdo que no se paguen. Tienen que pagarse, justas y razonables, que es para mí justa y razonable que la proporción que pone una familia para cubrir las necesidades de calentarse, eh, cocinar, eh, sea la misma que la de otra familia. ¿Qué quiere decir? Si una familia que gana 50 mil pesos, gasta 5 mil pesos en sus servicios públicos básicos, el juez que gana 500 mil pesos tiene que pagar 50 mil. Proporcional. Eso es justicia. Porque si los dos pagan 5 mil, muchachos, no es justicia. Si los dos pagan 5.000, el que se beneficia es el juez, que no le cuesta nada y que puede hacer otras cosas. Entonces, yo creo que las tarifas tienen que estar escalonadas, tienen que tener criterios de los cuales vamos a hablar ahora. Siguiente. Yo propongo, pero por supuesto habrá mil criterios, algunos criterios para la elaboración de tarifas justas, porque es cierto que la Constitución, que el fallo CEPI, hablan de tarifas justas y razonables. Bueno, precisémosla, porque la Constitución dice que todos tenemos que tener vivienda, pero no todos tienen vivienda. Precisemos el criterio. Criterio de buen servicio. Los costos de inversión no deben ser transferidos al usuario. Es obligación del Estado de la empresa Hacer que en la puerta de nuestra casa tengamos un buen servicio. No me venga a cobrar servicio de primera si son de segunda, de tercera o de cuarta. La señora que no le llega el agua al tanque, no le pueden pedir cobrarle servicio. ¿no? Acá hay, un, hay una, una reglamentación del ente de hace muchos años que a vos te cobran de acuerdo a la cantidad de metros que te llega. Si es un metro, te cobran una. Un, porque se miden metros de altura. Si el agua te llega a un metro, te cobran algo. Si yo a dos, a, otro, a tres, hasta siete, que es lo que debiera tener. Igual tendría que ser con la luz. Si vos estás en una zona que la, la, el entramado de luz es deficiente y entonces a veces tenés dos pero a veces tenés 190, tendrías que tener una tarifa diferencial. Criterio de equidad. El que más tiene, más paga. ¿Por qué? Porque... Eh, los servicios públicos, ese criterio de las privatizaciones o de los 90 Que le tenemos que cobrar a todos por igual Porque como son mercancía Un lápiz vos se lo vendés al mismo precio a un rico o a un pobre Esos son las mercancías Yo creo que los servicios públicos son derechos Y los derechos hay que asegurarlos Para asegurar los derechos no pueden salirle lo mismo al pobre que al rico Porque si no, no se lo asegura El que más tiene, más debe pagar Criterio de austeridad, el que más consume, más paga. ¿Eh? Si vos estás en una casa que tiene 10 habitaciones y tenés 4 aire acondicionado, y tenés que pagar más, no solo porque consumís más, sino porque disfrutá de un estándar de vida que te da la posibilidad de pagar más. Criterio de subsidio, los subsidios directos del Estado, así como los subsidios cruzados entre franjas de usuario, hacen el sistema más justo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, de hecho, todas las tarifas de servicio público están subsidiadas. Lo que pasa es que nadie se entera, ¿viste? Tuvimos un año y medio con las tarifas congeladas, no es que nadie dijo gracias. A ver si me entendé Lo menos, para un año y medio, tarifas congeladas. ¿Subieron los sueldos? sí. ¿Subieron los productos? Sí. ¿Subieron los insumos? Sí. Pero el Estado congeló la tarifa. Un año y medio. Pero nadie dijo gracias. Después seguí puteando, pero decís gracias primero. No. Criterio de proporcionalidad. La tarifa de un servicio debe afectar a familias de diferente ingreso de la misma manera, lo que dije antes. Los servicios públicos tienen que, te, tienen que incorporar el criterio de equidad. Eh, Ahora voy a poner un ejemplo de la empresa de agua donde estuve. Fue una pelea que duró un año, porque no querían, no querían y no querían, porque la ley de privatización decía que a todo el mundo había que cobrarle el agua igual. Entre comillas, todo el mundo. Porque resulta que había un artículo que teóricamente estaba hecho para los puertos, que decía que el agua en bloque... O sea, cuando te venden mucha agua, se vendía al 60, al 40% de su valor. Entonces, ¿qué pasaba? El country Kentucky, de la ciudad de Fune, a la afuera de Rosario, para regar el césped y que llenaran la pileta de natación, los muchachos le cobramos el agua al 60%. ¿No querés que se me inflame la vena? No era que... Eso. No solo para todo igual, a los más ricos más baratos. ¿Cómo no me voy a enojar? Eh, criterio de externalidad. Las tarifas no deben mermar derecho ni contraer la economía. ¿Qué digo con esto? El Estado también tiene que... Si vos estás... Eh, hay una PyME que fabrica la tapa de Coca-Cola. No sé si ustedes se acuerdan, pero en los 90 dejamos de fabricar la tapita de la Coca-Cola. En el año 2000 no, no hacíamos la tapita de la Coca-Cola. Eh, vos tenés una PyME que hace algo... Y tenés, que, y tenés que facilitarle la cosa, tenés que facilitarle el gas tenés que tener tarifa diferencial. Lo que digo de subsidio, la siguiente, es eh, así. El anterior, la anterior, esta. Vamos a poner ejemplos concretos, porque yo creo que es lo más interesante. Acá tenemos una evolución, para esto también sirven los entes de control. Los usuarios tenemos que poder ver la película y no, no la foto, la película. Acá tengo un cuadro de la evolución de la tarifa de la EPE del 2015 al 2021. Eh, la cuota de servicio, los primeros 60 kW, que después se cambió a 75, los segundos 60 kW y los siguientes 150 kW y los que exceden de los 300. ¿Cómo fue evolucionando? Dos veces al año, durante todo el periodo, hasta lo de ahora de mayo. Falta otro aumento más, Ahora, en noviembre, por eso digo que el aumento final va a terminar siendo tres veces el de Provincia de Buenos Aires. De acá saco algunas conclusiones. Si ustedes ven las primeras dos eh, columnas, van a ver que dice 2015, diciembre de 2015, febrero de 2016. En el 2015, en Santa Fe, no... no eh, te, te aplicábamos aumento de acuerdo al valor agregado de distribución O sea, el plus que cobra la empresa distribuidora Pero la tarifa nacional estaba congelada El gobierno de la provincia hasta el 2015 aumentaba la tarifa Aunque estuvieron congelado el precio mayorista durante 10 eh, años Sin embargo, el gobierno provincial aumentaba era de otro tono político que está ahora, era del socialismo. Pero la aumentaba, todos los años aumentaba la luz. Valor agregado de distribución. A partir del 2016 empezaron a aumentar dos veces al año. Eh, ahí no está, pero 2016 febrero y noviembre. Eh, 2017 febrero, en, perdón, ahí está en, en febrero porque empezó a aplicarse en febrero. Eh, marzo y Diciembre, todos los años dos, valor agregado de distribución y precio mayorista. Eh, esta evolución de la tarifa, bueno, ustedes lo van a ver ahí, no se ve, pero abajo dice, tuvo, tuvo característica calamitosa, cierre de PyME, bueno, lo vieron ustedes en todo el... En todo el eh, pero... Se ve, se, se ve Alberto ahí abajo, ¿eh? el porcentaje bueno, de aumento se ve Bueno, vuelvo a decirlo Antes otro gobierno, pero ahora un gobierno que es del peronismo Y aumenta tres veces más que Provincia de Buenos Aires, tres veces más Con el mismo precio mayorista de la energía ¿Por qué los gobiernos provinciales aumentan? Esta es otra cosa que nosotros tenemos que aprender, que eh, nos sirve como consumidores. ¿Sabes por qué apuntan las empresas provinciales? Porque las empresas de servicio público son grandes facturadoras y la gente las paga. ¿Por qué? Porque si no, le cortan la luz. Entonces son agencias recaudatorias. Entonces, si vos aumentar esa tarifa, el gobierno se asegura un ingreso. Porque las empresas de servicio público, de energía o de agua... Eh, ponen publicidad, y esa publicidad a los gobiernos, por ejemplo, le sirven para campañas o para cosas. Es decir, una empresa de servicio público, que es una gran empresa, tiene un peso publicitario, los medios de comunicación muy grande, Porque además, la empresa de energía, como tienen sueldo muy alto la empresa de energía, vos vas a encontrar los hijos de jueces, los hijos de periodistas, los hijos de empresarios que trabajan en la empresa de energía. Entonces, adelante con los faroles. La siguiente. El gas. La evolución en Santa Fe del litoral gas. Acá yo quiero, fíjense en las primeras dos columnas. En las primeras dos columnas, en Santa Fe no se había aplicado la actualización tarifaria que hizo eh, Kichilov en el 2014. No sé si ustedes se acuerden, pero en el 2014 hubo una actualización tarifaria de gas. Eh, muy chica, pero una actualización. Esa actualización en Santa Fe no se había aplicado porque un juez muy gaucho, eh, eh, digamos... Eh, de la ciudad de, eh, Mar de, de San Nicolás Ante un pedido de una asociación de consumidores Mantuvo la tarifa congelada durante dos años Del 2014 y 2015 2016 cambió el gobierno eh, Vino Macri empezaron los aumentos El tipo dijo, no, van los otros también Van todos los aumentos A ese juez habría que ir y a ver si no entendemos, muchachos. Tuvo dos años la tarifa congelada y cuando viene Macri con los aumentos le da también los aumentos anteriores. Con un periodo, con un pedido de eh, la asociación, bueno, no me acuerdo. Ahora, este aumento de Kichilov de 2014 le subía tres veces más al rango más alto, o sea, pasaba al rango más alto, R34. De 0.26 a 1.83 Le subía tres veces más al rango más alto que al rango más bajo De 0.16 a 0.42 O sea, tenía un criterio que era subirle mucho más al de mayor consumo Viene el, el, nuestro querido amigo, que Paula lo recordó recién con corazón <ríe> Aranguren, y dijo, no muchachos, esto no es así nosotros venimos para beneficiar a los ricos, no para beneficiar a los pobres. Entonces hizo el aumento, que se produjo después de la audiencia pública, eh, y en el aumento ese subió tres veces más a los más humildes, a los que menos consumo, al rango R21 que al rango de mayor consumo. Tres veces más a los más pobres que a los más ricos. Coherente, como es Aranguren, como es Macri, ellos, ¿Viste que ellos.? ¿Qué es lo primero que hicieron? Bajaron el impuesto al champán y subieron la cerveza. Son coherentes, son tipo coherentes. No dudan nunca. ¿No? La siguiente. Para que se me volvió a tildar. Sí, vale, tranquilo, no, no, ahí lo pongo. No hay, no hay problema. Bueno. ¿Qué es lo que a mí me parece que tenemos que avanzar como consumidores y como entes? Porque los entes tampoco tienen posibilidades sin, sin el acompañamiento, sin el respaldo de los consumidores. De conjunto, tenemos que lograr que la regulación sea participada. O sea, que tengamos mecanismos que permitan avanzar en, en, en los mecanismos de control y regulación. Yo en ese sentido, muchas veces, hay una asociación civil, una alguna organización que dice, che, pero ¿para qué vamos a ir a la audiencia pública si al final, eh, eh, no es cierto, eh, van a terminar aumentando igual? Bueno, yo creo que hay que, no lo pusimos sobre el tapete, nadie lo agradeció, pero la audiencia pública del gas hicieron que el aumento fuera chiquitito a comparación de lo que se venía, muchachos. Pero nadie, no hay ni un argentino que haya dicho gracias, muchachos. Ni uno hay. Ni nosotros dijimos gracias. Producto de poner en escena de que Federico Bernal dijera, yo estoy en contra. Vamos a discutir. que cuando, No tiene que pasar de tanto. La audiencia pública. La... Y una decisión política de mantener la tarifa en un determinado lugar. Con discusiones, porque... Eh, algunos ministros no querían. Contenciones, con cosas. Ahora, toda esa cosa tiene que ver con lo que en mi entender es la regulación participada. Hay un nivel de participación inicial. El regulador habla solo por sus resoluciones. Es como los jueces. O sea, eh, que ustedes lo van a ver, eh, hay muchos reguladores que solo le falta la toga. Se creen, viste, solo le falta la toga. Eh, el regulador no puede hablar solo por las resoluciones, tiene que hablar con las, tiene que hablar en los medios, tiene que romper los huevos, perdón la chica, discúlpeme, tiene que estar, salir, no podemos, vuelvo a decir, discutir con Borgerón y con Total, con Edesur, con Edenor, de buenos modales, muchachos, ya aprendimos, eso no existe. No le podemos decir, miren, ustedes tienen que comprender, estamos pasando... El Consejo Consultivo de Usuario. El Consejo Consultivo de Usuario, hay muchos entes que lo tienen. La mayoría no funcionan. Tenemos que hacer que funcione. Eh, la, la regulación es ex post, o sea, todo después de que se tomó la resolución. La información es solo a pedido. Es decir, si un usuario, una asociación pide algo al ente, el ente se lo da. No, no tiene que ser así. Tenemos que tener lámina, tenemos que tener solicitada en el diario que diga la ganancia de tal compañía este año fue tal. ¿Y para qué sacar. Y sí, la gente tiene que saber. Hay una participación intermedia, difusión de la información, consulta por encuesta, rendición de cuentas, capacitación y educación. Y hay una... Compleja, que tiene que ver con las audiencias públicas Yo soy, a pesar de lo que, eh, cada audiencia pública La gente, hay muchos tipos que te dicen Pero para qué vamos, no, no, no, no Hay dos días que está en el tapete el tema Hay dos días que se habla de algo Que si no, no se habla eh, Tenemos que tener participación en la gestión Las empresas tienen que tener algún vedor de los consumidores Algún vedor, algún auditor, algún tipo que se meta, alguien que rompa los quinotos. La, la, la participación tiene que ser ex-ante, antes de tomar las resoluciones. La comisión de usuarios tiene que, tiene que eh, funcionar. La tarea de vigilancia, fiscalización y control tiene que ser compartida. No lo vamos a conseguir mañana, pero, pero es por ahí. Yo... Yo no creo en, en, en el hecho de firmar un contrato con una empresa y que la empresa la vaya a cumplir porque lo diga un papel. No lo creo. La última creo que es. Voy a poner un ejemplo eh, de esto que dije antes. Tenemos que tener la película en la cabeza. Empresa de Aguas Santafesinas, se recuperó en el año 2006, ahora es pública, sociedad anónima, pero sigue estando el mismo marco regulatorio de la privatización en el 2005, el mismo que dije que le cobraba el agua más barata a un country, le cobraba, ya no le cobra más. Cuando estuvimos en el ente, tomamos una resolución que nos costó un montón, no quería nadie, nos decía que no se podía que la ley decía que no se podía modificar el precio del metro cúbico de agua porque vos no le podía cobrar a un usuario un precio y a otro otro precio eh, hasta que un abogado que yo tengo que decir no soy muy adicto a los abogados más vale soy eh, digamos eh, eh, pero un abogado dijo, está bien, dice, eh, la ley dice que no se le puede cobrar distinto al usuario A y al usuario B, por más que uno viva en Pilar y el otro viva en la Villa 31, no se le puede cobrar distinto. Pero la ley no dice que el Estado no pueda subsidiar distinto a los dos. ¿Por qué el Estado no subsidia distinto a los dos? porque como toda la empresa están subsidiada, entonces hicimos una normativa en la cual se hicieron cinco escalones. El escalón más chiquito, la gente que tenía menos metros cuadrados, las bauleras, lo, la, lo, lo baldío, lo fonavi, los baldíos, los fonavi, los más chiquitos, el aumento más chico de todos. Los que seguían, más de sectores medios, un aumento un poco mayor. Los que seguían, de mayor, mayor. Los otros que ya eran eh, gente de ingreso, un aumento mucho mayor. Y las 2.800 cuentas de banco, eh, supermercado, los matamos. ¡Lo matamos! ¿Por qué? Porque... ¿Por qué me van a obligar a subsidiarlo a Coto? A ver, muchachos, ¿por qué tengo que subsidiarle el agua? El Estado hoy, en Santa Fe o en Buenos Aires, subsidia la luz, el agua, el gas. Bueno, hay que subsidiar distinto, hay que subsidiar distinto. Vos tenés una financiera, un banco, un capital federal, ¿por qué el Estado te va a subsidiar el agua, la luz, el gas? o tener un country en Pilar, o vivir en el Tigre en... ¿Por qué? A ver, explíquenmela. Entonces, fenómeno, la ley no nos permite cobrar distinto el agua. Bueno, a todos le cobramos igual. De acuerdo. Ahora, como está subsidiado el servicio, subsidiamos más a quien corresponde subsidiar más, y a quien no subsidiamos menos. Y acá, para terminar, para... Quiero mostrar una cosa de las conclusiones que tenemos que, para mí, sacar los consumidores, los usuarios. Ustedes van a, ir a ver ahí la evolución del 2009 al 2017 de las tarifas de agua y saneamiento. En el cuadro de arriba tiene el aporte total del Estado y el aporte de los usuarios. Nosotros siempre defendemos, defendimos una, una posición, que era, vos, Estado, querés aumentar la tarifa, de acuerdo, es posible que haya que aumentar la tarifa. Ahora, decime cuánto vas a invertir como Estado para asegurarme que el barrio que no tiene agua, que no tiene cloaca, que tiene mala calidad de luz, la tenga. Entonces, vos ponés, vos ponés un peso, los usuarios ponemos un peso. Ahora, de conjunto, los dos, no te me borré cuando me pedí aumento. Porque, entonces me está tomando el pelo. Entonces voy a poner dos ejemplos acá, donde hubo conflictos con el gobierno. Uno, 2012. El aumento fue del 100% promedio. Ya dije que eran cinco rangos, pero promedio 100%. Ustedes fíjense que el Estado, abajo tiene los gastos operativos y los aportes del Estado. Los gastos operativos y lo que gasta la empresa para brindar servicio Y los gastos y lo aporté el Estado al día de abajo. 2012. El Estado subió al 100% y se, el, la tarifa y se borró. Puso menos. Ese día me peleé con el gobierno. Después me terminaron echando. Le dije: No, hermano, vos haces un aumento, pones plata, no te hagas el boludo, perdón, no te hagas el te, te borra. Pedí aumento, poné lo mismo. Pasó lo mismo en el 2017. 70% de aumento. ¿Y el Estado? No. Ahora, como consumidores, si no hay un ente que te grafique, que te ponga, que te diga mirá, esto es lo que está pasando. ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto es así? No nos damos cuenta nunca. Entonces, tenemos que poder seguir la película y poder discutir de igual a igual con la empresa y para eso los 20 son fundamentales porque si no tenemos acceso a saber los contratos, los balances, estamos muy lejos de poder controlarlo y eh, lo que no controlamos antes después ya es tarde. Después podemos resolverle un tema, una persona, algún conflicto, pero yo soy de los que creo que las organizaciones de consumidores no tenemos que ser tabla de auxilio de un sistema que ande mal. Las organizaciones de consumidores estamos para discutir poder, para discutir a la empresa. A lo mejor no le podemos ganar a Coca-Cola, pero pegarle a los tobillos, tenemos que pegarle todo lo que podamos. Entonces, en este caso... Yo creo que la regulación en este momento, donde hay, eh, tenemos mucha gente en distintos entes, con, es un momento para tratar de avanzar en un esquema en el cual se informe mucho más de lo que estamos informando, se difunda mucho más que lo que estamos informando. Y cuando tengamos cosas que, que yo de hecho he criticado un montón de cosas en, en esta alocución, que tienen que ver con el partido donde yo estoy, porque si vos sos consumidor no podés tener una camiseta y, de y decir, ah, no, esto me hago el sonso. Y con, no, no, con el que sea, no importa el que sea. Tiene que haber criterios por los cuales los consumidores participamos de las decisiones importantes de los servicios públicos. Porque tienen que ver con que calentemos la comida, nos, nos calefaccionemos, eh, nos refrigeremos. Eh, nos alumbremos, es demasiado importante, eh, como para que no tengamos que ver con eso. Nada más, muchas gracias. Alberto, la no, verdad, no, no, no. me meto acá eh, y les robo el lugar a ambos, a ambos moderadores. Eh, bueno, la verdad Intercamos. que leería muchas de las cosas que dicen los participantes en el chat, que tiene que ver con la sensación personal de, de esto, ¿no? De, de estar charlando, alguien decía, parece que estamos charlando entre amigos, y está, es, creo que de eso se trata, y cuántas cosas que, que vemos, bueno, el otro día lo charlábamos un rato largo por teléfono, cuántas cosas que, que hay que, ¿no? Dar, seguir dándole con el pico para, para derrumbar un montón de cuestiones, digo, a veces, eh, ¿no? algunos sientes a esa necesidad de decir, bueno, podemos hacer esto, podemos cambiar esto, vamos a pelear acá, y hay toda una estructura normativa que hizo el poder hace muchos años, que no se terminó de cambiar, y que hace que las, que las empresas puedan, eh, yo puedo hablar puntualmente por algunas cuestiones de, del gas, no digo que puedan seguir cobrando unas tasas usurarias, y la, la legislación habla de... El, el, puede cobrar un máximo de, por supuesto que siempre eh, cobran el máximo. Y además, ¿cómo han ido las empresas eh, estudiando? Han puesto a sus estudios de abogados, a sus eh, áreas de legales, a estudiar para transformar avances para los consumidores en, en, en detrimento de los consumidores. Una, una pavada. En un momento dado se modifica la ley de defensa del consumidor y se obliga a que las empresas de servicios públicos te comuniquen en la factura si vos tenés una deuda. ¿Para qué? Para que vos no, no te enteres y la tenés para que reclames, para que preguntes, que digas qué es lo que debo, siempre pagué, bueno, qué es lo que pasa. Eso, que es un, algo importante para el usuario, para el consumidor, la empresa lo utiliza para que si te reclamo una deuda Mañana te corta el gas por una deuda de hace cinco años. vos no puedas decir que la, la deuda está prescripta, no, porque dice que como ellos te notificaron y el problema es, yo digo, el problema es que en algún momento desde algún área de legales que no es precisamente de, de, de la empresa, sino de los que controlan que yo terminaron avalando eso. Entonces, vos decir bueno, ¿cuánto hay que modificar? O, como la legislación habla que el ente no se puede meter en la finanza de la empresa, de esto lo dicen eh, la, las normativas del 93 para acá, o que, eh, que eso, que, la empresa, que el ente no se puede meter en la finanza de la empresa, bueno, hay un montón de cosas que parecería que no las podemos hacer. Bueno, ah, qué sé yo, en lo que nos toca... Hacemos y nos metemos y peleamos planes de pago y, y, y ya hemos escrito y estamos peleando para que se eliminen estos intereses usurarios y, y por suerte ya hay algún proyecto eh, discutiéndose en el Senado de, de la Nación y hasta con media sanción respecto a esta, estas tasas y esto, pero cuánto hay que modificar todavía que no alcanza con que, como vos decías, bueno, haya algunos funcionarios nuevos que tengan más eh, empatía y escucha y, y pro consumidores o pro usuarios y que no alcanza con resolverle algún problema puntual alguno, que hay que lograr modificar la estructura para que, que, que todo eso se modifique. Vos decías la participación de los usuarios, bueno, a, a ver, en el Enargas desde el minuto cero, yo aún no estaba, pero se abrieron tú unas comisiones de trabajo en las delegaciones en, a nivel nacional, entonces vos tenés un montón de, de, de, de usuarios de, de distintos grupos, de distintos colectivos participando, y todavía no alcanza. Y como vos decís, la, la, la, la última audiencia pública escuchó claramente, creo que salvo las empresas y alguna asociación supuestamente de consumidores que terminó avalando el aumento, el resto de los participantes de esa importante audiencia pública, dijeron no al aumento, y además dijeron no al aumento que ya tenían otorgada las empresas. No olvidemos que hubo un congelamiento que frenó un aumento del 180% y solo se le otorgó un 6, ¿no? un 7, bueno, digo, que, y ahí estuvo la sociedad diciendo, y hubo eh, una autoridad y una decisión política, como bien vos decía, de no aumentar. Lo que marca que las audiencias públicas Sirven que, que en algún momento se transformaron en un formato rápido de eh, eh, solo, solo avalamos el aumento que piden las empresas y punto, bueno, está bueno que lo transformemos. Y me parece que hay que seguir buscando de la vuelta, hay proyectos de ley para que lo que resuelva la audiencia pública o lo que se discute en la audiencia pública eh, lo trate el Congreso, no sé, hay distintos formatos que uno podría buscar y avalar para que si bien no pueden ser vinculantes, porque si no la empresa te va a llenar de, de empleado, a ver quién junta más gente para votar ese día, pero sí hay, hay formas donde abrir canales participativos que los usuarios a través de, de sus, no solo de las asociaciones consumidores, de los distintos formatos eh, puedan, puedan participar. Y, y engancho esto para responderle a alguien que preguntaba, creo que era María Cachero, que preguntaba respecto a las entidades de bien público eh, que las entidades de bien público tienen una tarifa diferenciada, eh, tienen que hacer un trámite, una, una presentación, pero todos los clubes de barrio hasta ahora ya se ha incluido a, a la sociedad de fomento, a, a las bibliotecas populares, todos tienen esta posibilidad, pero que surgió justamente, y es un, un, una pelea desde, desde hace dos años y que ya se, ya se aprobó, ya está en marcha, surgió de esas, esos, esas mesas de trabajo donde las entidades de bien público plantearon lo que habían sufrido, bueno, cuántos clubes tuvieron que dejar actividad de lado por no poder pagar o la luz o el gas en el marco de los tarifazos. Entonces, digamos, me parece que, que es, es importante eso, esa conexión de entes conectados con lo que pasa, y, y, a, y quiero aclarar, digo que no creo que esté todo resuelto, todo lo contrario, hay muchísimo por, por todo, pero hay un, un camino que, que, que empieza para poner en discusión y empezar... Eh, yo decía con el pico y Alberto decía pegándole los tobillos, bueno, justamente para que las, para que las empresas, nadie dice que no ganen, el tema es eh, cuán, cuántas son esas ganancias, así como las tarifas deben ser justas y razonables, las, tarifas, la, las ganancias también tienen que ser eh, razonables, eh, y toda esta discusión sobre las inversiones, yo digo, el ente hace auditorías, que muchas estuvieron frenadas de todo tipo, desde una auditoría semanal que se controla cómo te atendieron, se llama usuarios para ver cómo te atendieron en la llamada telefónica, si te tomaron o no el reclamo, hasta la de controlar inversiones y gastos y la facturación y todas estas cuestiones. Hoy se está controlando todo lo que tiene que ver con la facturación de la, de la zona fría, pero bueno, digo, hay todavía muchísimo... Eh, por modificar en la normativa, en las acciones y en la, eh, bueno, cuánto les molesta a las empresas cuando uno llama muchas veces por teléfono pidiendo por, por, lo, por los derechos de los usuarios. Y bueno, para, para ya que, que entremos a, a ver algunas de las preguntas, yo vi rápido algunas, María preguntaba también que había hecho varios reclamos, no me acuerdo si era Camusio, cuál era la empresa de gas que no le habían respondido, o no le gustó lo que le habían respondido, por decirlo de alguna manera, no, no se quedó conforme, bueno, ahí es donde hecho ese reclamo y, no hay re, y no, la respuesta no es satisfactoria, ahí es donde hay que ir al, al ente regulador, eh, después les paso eh, el 0800, o, o bueno, si son de la plata, pueden, pueden, la, la delegación está abierta, se puede concurrir, digamos, eh, para que nosotros actuemos y pidamos esos informes, para que analicemos lo que le respondieron, y se sorprenderían, eh, no son habitualmente las noticias, pero, eh, digo, hay, hay, eh, hay muchas reparaciones, compensaciones, eh, digo, lo ideal sería que la empresa no, no cobre lo que quiera, alguien hablaba de las estimaciones, sí, que no haga estimaciones, es más, no puede hacer... Eh, la cantidad de estimaciones que quiera. Tiene, una, tiene eh, alguna cantidad de estimaciones eh, ilimitadas y tiene que justificarlas. Y si, y si se encuentra que hizo más estimaciones de las que puede en el año, todo eso se hace un proceso que se, que se, se, como que se, se estudia y se factura en función de, de los históricos. Bueno, digo, son todas compensaciones y posibilidades que los usuarios tienen. Eh, está claro. Yo creo que como el, no solo para, para hablar de gas, de, de o de agua o de electricidad o de servicios públicos, en todas las empresas, como siempre, en la medida que el usuario, que el consumidor, que la consumidora, va, aguanta, reclama, siempre terminamos tal vez con la misma idea, eh, está ahí en la pelea, se consiguen eh, muchas eh, compensaciones, reparaciones y, y, y arreglos favorables a, a los consumidores. Entonces, digo me, me parece que, que, que esto es lo, lo, lo, lo interesante de que nos dejan tanto la, la, la, la intervención de Paula como la de Alberto. Eh, bueno, que lo, a los organismos existen, la, la responsabilidad de los usuarios es que funcionen. digo eh, Roberto Daú suele decir que a, a los SEBA, que es el organismo que controla la electricidad, le faltaban reclamos. Digo, si le faltaban reclamos a un organismo controla de control a la por ejemplo, en la Ciudad de La Plata, es porque algo estaba mal. Era que al organismo no le interesaba recibir los reclamos. Bueno, eh, en, en el chiste de acá en La Plata es que dicen que yo salgo a golpear la puerta para juntar reclamos. Bueno, pero es que el tema es que justamente la... la la, eh, necesitamos que los usuarios las usuarias sepan que tienen derechos sepan que pueden reclamar no siempre sale favorable, no siempre se tiene razón, pero digo hay que lograr que estos organismos funcionen, que estos organismos eh, estén ahí asusando a las empresas y también cada reclamo es una forma de controlar a la empresa digo, y con esto termino nosotros descubrimos encontramos un caso que le cortaron el gas dos jubilados de la mínima con, eh, viviendo con su hija eh, madre soltera con un, un, un chico con discapacidad, digo, un, un, un uno de esos combos duros de afrontar. Le cortaron en pleno julio el gas. Había una deuda de 320 mil pesos. Hacía cinco años que la empresa no le reclamaba. Eh, la historia es muy larga: vivía el hermano ¿no? eh, eh, y nunca pagó. No sé. Pero digo, ahí hay tunas y donde hay una responsabilidad de la empresa y la empresa solo quiere cobrar, bueno. Hoy esa gente tiene gas, porque nosotros fuimos y dijimos, acá hay una responsabilidad de ustedes, y seguimos discutiendo la quita. Nosotros seguimos discutiendo que hay tres años por lo menos que no le pueden reclamar. Nos ofrecieron eh, eh, no cobrarle los intereses y nosotros decimos, no tiene que cobrar nada, porque la responsabilidad de la empresa era intimarlo, eh, decirle, tiene una deuda, hacer alguna acción. No lo hicieron. Bueno, nos agarramos de eso para fortalecer y lograr que esta... Que esta Digo, cuento un caso aislado y que lamentablemente hay muchos que no llegan al ente y hay muchos que llegan y aún cuando llegan no lo podemos resolver. Pero sí saber que existen estos organismos y que funcionan eh, en la medida que los consumidores llaman, golpean, van, hacen la nota, mandan el mail, la, la, el canal es, está abierto de todas las formas, hasta por las redes sociales se puede reclamar. Entonces me parece que... El, el mensaje que, que claramente siempre quedan estas cosas, pero que también en, acá en materia de servicios públicos es: reclamemos, hagamos valor nuestros derechos y eh, hagamos que funcionen los, los que tienen que controlar y regular. Bueno, perfecto. Eh, como eso, también quería, eh, la verdad que excelente, Alberto, siempre nos dejas así como como calentitos, digamos, para decirlo de, de alguna forma, y me parece bueno rescatar dos o tres cosas, ¿no? Esto de siempre desde el movimiento de consumidores, tener la osadía de plantear aquellas cosas que aún el status quo vigente nos dice que no las podamos plantear. Entonces, eso me parece bueno de esto, que nada tiene límite, no tiene límite la legislación, no tiene límite... La, la, las costumbres, no tienen límite los comportamientos de las empresas, ¿no? Y en ese sentido me parece que acá siempre nacen estas cosas. Eh, digo, hace un tiempo atrás hablar de eh, usuarios que estén beneficiados por una zona más fría hubiera sido decir, pero vos estás loco, ¿cómo vamos a plantear eso? Y bueno, hoy, hoy es una realidad. Y en ese sentido también rescatar muchísimo que aunque muchas veces los consumidores y los usuarios estamos enojados con los organismos de control y regulación, son los organismos que se crearon para nivelar la relación desigual que se da entre esas empresas y los usuarios. Entonces nosotros tenemos que hacer que esos organismos funcionen, llevándoles reclamos, exigiendo participación dentro de esos organismos, exigiendo que haya audiencias públicas, exigiendo que nos den información, es decir... Los organismos son nuestros, son de los usuarios. A veces se discute esto, pero ¿cómo va a estar en favor de los usuarios? Sí, señores. Los entes de control y regulación tienen que fallar en favor del usuario. No siempre, no cometiendo injusticias, pero esa es la, la principal función de, lo, de, de los organismos. Acá hay una empresa que tiene mucho poder y acá está el usuario solo que tiene una pérdida de agua. Bueno, nosotros necesitamos que esa persona que tiene la pérdida de agua sea escuchada. Y para eso están los organismos de control y regulación. Una perlita para los que no son de la provincia de Buenos Aires, desgraciadamente, desgraciadamente en la provincia de Buenos Aires, en el año 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal, se eliminó el organismo de control de agua en la provincia de Buenos Aires, se, eh, a contrario de todo lo que, de lo que ha pasado en el país, en el país se está discutiendo en provincias donde no hay organismo de control, hacerlos, ponerlos en funcionamiento, etc. Acá en la provincia no, se suprimió y se fusionó con la autoridad del agua, que es una... Un organismo distinto, la autoridad del agua, debe controlar toda la que es la aplicación del código de, agua, de aguas, río, arroyo, línea de ribera, vuelco de fluente, etc. Como siempre decimos, controla el agua que está fuera de los caños, el organismo de control debería contra, controlar el agua que está adentro de los caños. Esto se eliminó, se suprimió, se fusionó con este otro organismo y la verdad que hemos perdido un organismo jerarquizado que eh, hace un tiempo estamos en la lucha de poder, eh, digamos, no... Eh, reinstalarlo, sino discutir un nuevo ente regulador para la provincia de Buenos Aires, porque como bien dijo Alberto, estos organismos estaban creados para aquella época de la privatización y no para una realidad nueva. En la provincia de Buenos Aires existen más de 200 prestadores que no tienen un organismo de control que no solamente... Eh, esté en favor del usuario, esté viendo qué pasa, sino que tampoco hay una regulación. La regulación del servicio público de agua en la provincia de Buenos Aires está en manos de la subsecretaría de Energía. Creo que con esto eh, está más que claro la eh, necesidad que tenemos de revertir mucha de, la, de, de, de lo que está pasando en la provincia. Eh, no sé si Clarita quiere decir algo más, si hay alguna pregunta. Henry, vos que sos siempre el que toma el tiempo, me parece que ya estamos bastante... Adentrados, los que tenemos que cocinar. <risa> bueno, con el calor no sé si hoy se cocinará en todos lados. Eh, yo, yo digo, ahí alguien pregunta si siempre el organismo es provincial o puede ser nacional. Bueno, hay en casos como, como el enargas que es nacional. No, entiendo que habla en general eh, y, y después hay organismos eh, provinciales. Eh, yo digo, me. Hay algunas, alguien preguntaba eh, el tema del acceso universal, Gerardo preguntaba el acceso universal a las TIC, lo, lo, esto esto, la, lo que me demostró la pandemia, ¿no? la brecha digital, el acceso universal a las TIC eh, y todo el tema de la conexión a internet, bueno, acá está claro, él pregunta eh, cómo está, si, si, si respecto a considerar los derechos humanos, bueno, eh, hay un decreto muy importante del presidente eh, que, que lo declaró Servicio Público, que es una pelea de años de las asociaciones de consumidores, eh, pero, eh, bueno, eh, no nos olvidemos que eh, son servicios que prestan en los, los auténticos dueños del poder de la Argentina, que tienen siempre a, a un juez amigo, digo, lo digo así porque siempre el mismo juez en Córdoba, ahora no me sale el, el, el, el apellido, pero sí me veo juez que, le, eh, que en su momento avaló la ley de medio, bueno, eh, se, se puso en contra la ley de medio y que hay, un, hay fallos por lo cual no se está cumpliendo con los, eh, las eh, tarifas, con el congelamiento de tarifas que hubo en su momento o con las tarifas que pauta el, el gobierno y hay toda una puja eh, muy fuerte en, en ese sentido eh, que hace que eh, estas empresas, es más, creo que tengo entendido que en estos días hay un nuevo aumento, eh, y es un, es un tema realmente difícil porque además hasta se, se puso en marcha toda una tarifa universal, básica, universal, justamente para la, la, las personas eh, con, con menores ingresos y teniendo en cuenta toda la situación de, de, de la pandemia y el acceso a, a internet para que los chicos puedan estudiar, para todo lo que hemos usado, siempre lo usamos, mucho más durante la pandemia, y la cuarentena, y bueno, estas empresas, eh, digo no nos olvidemos, aumentaron, la, eh, la cuarentena arrancó el 20 de marzo y las empresas aumentaron el primero de abril, un aumento importante, eh, digamos que... Más allá de si el gobierno dijo o no algo en ese momento, hay una cuestión de, uno piensa, de responsabilidad social empresaria, que muchas veces se escucha hablar, debería no haber aumentado. Pero bueno, lamentablemente eso, eso no existe. Eh, yo, si no les parece mal, eh, no lo, sé, lo perdí a, a Alberto, sí, eh, sí. no sé si se fue, iba a pedir que haga unos dos minutos finales, pero mientras Alberto vuelve, le pido a Paula que haga un, un cierre de, de dos, tres minutos como para ir cerrando, y como siempre quedarán preguntas que iremos viendo cómo, cómo respondemos, eh, y, y respondan a la que preguntaba. Todas las clases quedan grabadas, yo les, les contaba que tenemos alguien que nos ayuda y las edita, esto es una ayuda voluntaria y, de, y de, de militante, de corazón que alguien hace, eh, y que bueno, a veces no se llega. Lo que vamos a hacer, vamos a mandar la clase así, tal cual está, en crudo, y después le, cuando esté la edición, que es lo que se sube a la, a la, al YouTube de UPAC, eh, bueno, después lo, lo van a poder tener y ver eh, mejorada, pero por lo menos así en crudo la vamos a mandar para, para que ya las tengan para aquellos como Andrea, que dice que la quiere volver a ver. Bueno, Paula, te damos tus cinco minutos finales. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, eh, les quiero agradecer por esta invitación nuevamente, celebrar este espacio de encuentro y de diálogo, la verdad es que este, es muy positivo verlos tan interesados e interesadas, porque en definitiva eh, estas son herramientas que, bueno, ponemos quienes trabajamos en esto, eh, a disposición para que, como dicen este, acá mis, mis colegas, este, puedan ejercer justamente sus derechos, reclamar cuando lo sientan necesario, cuando tengan una afectación este, a sus derechos, siempre sobre la base del de conocimiento, de la información. En este sentido también les quería... Este, bueno, los quería invitar y las quería invitar si es que... Eh, porque muchos estaban preguntando también cómo podemos acceder a esta información, bueno, por un lado tenemos herramientas de acceso a la información pública que por suerte este, a nivel nacional sí contemplan eh, a las empresas prestadoras de servicio público como sujeto pasivo a quien se puede pedir este, esa información, no hace falta tener ningún tipo de representación especial o tener un interés particular en esto, la legitimación, lo que llamamos legitimación, es totalmente amplia, no así por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que está sujeto este, Digamos, eh, los sujetos son mucho más restrictivos, pero bueno, hay herramientas igualmente también este, para poder hacerlo. Nosotros actualmente estamos con un amparo este, ante el APA así que bueno, esperamos que ese criterio se amplíe en función de cómo ha ido avanzando el derecho de acceso a la información pública este, en todo nuestro país. Eh, pero bueno, también los quería invitar y las quería invitar a, este, a la página de la Universidad Nacional de La Plata, en donde está el apartado también, este, lo que hacemos en nuestro trabajo en el observatorio... ...donde también tenemos mucha información... Este, que, bueno, puede complementar todo esto que, que venimos conversando... Este, ...en materia de lo que han sido las ganancias de las empresas... ...la evolución de las tarifas, cómo estamos en materia energética... ...y también este, en materia de concesiones hay muchísima información... ...también sobre la cantidad de reclamos, los tipos de reclamos... Este, ...así que, bueno, esperamos ahora también seguir lanzando este, los informes... que bueno la idea justamente también es formar parte de una de las tantas herramientas que tenemos este, para, bueno, difundir estas cuestiones como, bueno, hemos hecho hoy en este marco desde ya que por supuesto queda mucho por discutir, este, adhiero a que, bueno, el marco que nos está dado es este, que siempre tenemos que seguir este, pujando para, bueno, ampliar los horizontes, ampliar la conquista de derechos y tener siempre esta perspectiva que les decía de los servicios públicos como derechos humanos y bueno, también este, empoderarnos en estos logros que hemos tenido como usuarios que son, bueno, ni más ni menos conquistas de derechos en esta perspectiva que les decía de servicios públicos como derechos humanos. La verdad es que estoy muy contenta de haber podido participar, de haber escuchado este, las participaciones de los moderadores, la participación de Alberto también este, les agradezco muchísimo por esta invitación y bueno será hasta una próxima vez, quedo a disposición y a disposición CEPI también para lo que necesiten, un abrazo muy grande Perfecto Paula bárbaro, bárbaro, bárbaro, muchas sí. gracias por, por, por las palabras, Sí, sí te, te estábamos esperando, estábamos haciendo sí. tiempo Alberto es que, Dijimos es que, no, no, no, no va a irse sin darse, darle el es dos este tres minutitos para el, el cierre problema que tengo? En el barrio ocho y media, me cierra la última granja por el tema de inseguridad entonces los comercios cierran temprano, viste, porque el choreo. Es... Entonces si no salgo en... me cierra la granja, por eso no se enoje nada más. Pero ah. muchas gracias, un agradecimiento total a ustedes, a todos los organizadores, a Paula y a toda la gente que participó, un agradecimiento enorme. Bueno, Bárbaro, eh, bueno, muchísimas bárbaro, Alberto. gracias Alberto, gracias Clarita y Juan por, por la moderación. Eh, alguien preguntaba si era la última, ¿no? Queda, queda una más. Eh, yo creo que va a haber alguna más, pero estamos con dificultad de concretarla. Eh, el martes que viene sería el quinto módulo. Ahí tenemos la posibilidad de, de, de escuchar al director nacional de Defensa del Consumidor y a quien eh, creo es el iniciador en nuestro país de, del tema eh, eh, Defensa del consumidor, que es Gabriel Stiglitz, eh, a Sebastián Maroselli y a Gabriel Stiglitz. La idea de, de, de, de esa charla eh, o de esa clase, si le ponemos un título, es que sea algo así como presente y futuro del derecho de los consumidores, porque me parece que con Sebastián tenemos la posibilidad de recorrer este año y medio o casi dos años de, de la gestión de él, que, que hay muchas, eh, ya lo tuvimos el año pasado algunas de las cosas las hablamos en estos días acá, hay muchas gestiones y acciones eh, hechas desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, eh, que no era lo habitual, eh, todo lo contrario, y que muchas son de oficio, y que creo que hay que rescatar, y que también él dice, y, y creo que es así, cuando charla con, con, con consumidores, como en este caso, con grupos, se lleva siempre alguna, alguna idea o alguna propuesta. Y y con Gabriel, además de, de poder recorrer desde cómo empezó la historia hasta hoy, eh, la idea es con el que el doctor Stilly también hable un poco de toda esta discusión que se está dando de crear un código, eh, como tienen los brasileros de, de defensa del consumidor, que sería una cosa mucho más fuerte y eh, que incorporaría un montón de cosas que hoy no tiene la ley y no es lo mismo una ley puntual que un código, bueno, él lo va a explicar seguramente mucho mejor que yo y, y esa es la idea. Nos quedan temas pendientes que, como les decía, dije siempre lo del etiquetado, eh, ojalá hoy sea ley eh, y empiece a regir eso, eh, está la, el planteo y la propuesta del tema de ley de góndolas. Ah, había una idea de hacer algo con género y consumo que tiene que ver también con muchas políticas que, que, que puede plantear Sebastián, pero bueno, eh, el año no termina, así que el curso termina, pero podemos hacer seguramente un par de charlas. Eh, o de clases o, o, o de encuentros antes, antes de fin de año, eh, que es lo que nos gusta, así que no, no tengas dudas. Eh, nos vemos la semana que viene, Paula prometió el Power, le vamos a pedir, eh, Clarita ya nos mandó el de Alberto, así que se los vamos a enviar a ambos, eh, ambos Power para, para que lo tengan, eh, y ya voy a mandar la clase así como está cruda y, y para que la puedan volver a ver si... si si les interesa. Eh, dicho esto, gracias por, por acompañarnos, un abrazo a todas y todos, y nos vemos el martes sí, que bueno. viene. Bárbaro. Mil ah. gracias, hasta el martes. Hasta el martes, un aplauso. Muy, muy bueno.